Y Michelle, ¿quieren simplemente saludar o decir algo? O ¿Cuáles son sus expectativas de este día? <risas> Michelle o yo. Eh, bueno, hola con todos. Yo soy Cynthia Borja. Eh, como les comentaba Tracy, soy, soy parte del, del equipo de conexiones y mi expectativa de hoy es poder llenar sus computadoras con muchos recursos. <risas> Esa es mi expectativa. La, la idea es un poco, Michelle y yo, vamos a estar apoyando a Tracy en... A nosotros nos podrán ver más activas en el chat, mandándoles muchos recursos, muchas ideas. Entonces, mi esperanza es que puedan tener esos eh, recursos y puedan utilizarlos cuando los necesiten. Y eh, también mi expectativa sería poder responder las preguntas que, que tengan. Pueden irlas poniendo en el chat, si es que es algo que podemos responder inmediatamente, lo haremos. Eh, y también eh, aprender de ustedes, porque me encanta oír las experiencias y lo que cada uno de nosotros está viviendo en estas épocas. Entonces, eso. Gracias por estar aquí. Buenas tardes con todos. Eh, es un gran gusto estar con ustedes. Es lo lindo de la tecnología, justamente que no hay barreras de distancia y podemos vernos las caras. Y justo mi expectativa es eh, crear más curiosidad sobre lo que van a ver hoy. Justamente les vamos, y, como dijo Cintia, a darles muchos recursos, pero hay mucho que aprender y, y es lo lindo de seguir aprendiendo todo el tiempo. Y gracias nuevamente por estar aquí. Y quieres mencionar que tu, tenemos realmente un curso de nueve semanas sobre este tema que ustedes pidieron una introducción de los conceptos, lo que vamos a tratar de cumplir en esas dos horitas. Pero los que realmente necesiten un acompañamiento mientras arman sus aulas, eh, queremos motivarles a pensar en hacer algo de más largo plazo, porque sabemos encuentros así pueden ser interesante, impactante. Paulina va a decir, uy algunas ideas interesantes, me gusta. Pero momento de los momentos, que tiene que aplicarlo y hacer las cosas, eh, necesita un poquito más de, de acompañamiento. Entonces, eh, queremos motivarles a pensar en hacer algo, eh, meter, no tiene que ser con nosotros, pero hay que hacer algo un poquito más de largo plazo para poder eh, realmente profundizar en esa información. Por los que, ¿ustedes están utilizando Zoom? ¿Puedes decirme que sí o que no? O sea, sí están utilizando Zoom, no están utilizando Zoom. Para Isabel, es todo colegio o todo tu sistema está utilizando Zoom? Solo tú, a ti personalmente. Abre tu micrófono y cuéntanos. Eso sí me parece raro, porque no tiene un sistema por toda la institución. Depasa eh, nosotros como colegios tenemos más Meet que Zoom en este ¿Por qué? minuto, pero obviamente porque el colegio se basa más en Google y trabaja bajo ese sistema. Pero obviamente que Zoom te da mucha más ventaja en este tipo de, de trabajo. Justo, vamos a seguir hablando de eso. Por los que deseen saber un poquito más sobre Zoom, eh, tenemos otros videos sobre esto, pero um, algunos de ustedes pueden estar empezando a marear porque tenemos dos, dos veces las, todas las personas, ¿cierto? Ustedes pueden mover, si no han utilizado Zoom antes, tú puedes jalar y mover la gente como tú quieres. Eh, yo tengo eh, organizado en esta manera porque por la grabación. La grabación va a salir mostrando quién estuvo presente, la presentación y al lado derecho va a tener todo el transcripto y chat. Entonces lo que hace, hacemos en este formato porque rinde una mejor grabación y eso sirve para documentación del aula y también de la clase y quién estuvo presente. Entonces ojalá que... Que no se marea mucho si sí, no, no, no están acostumbrados a esto. Ahora entonces lo que vamos a hacer es, eh, pedimos, y Luis, perdón. Luis, ¿tú querías decir algo antes que comenzamos o estás bien? Yo en lo particular, eh, darle la más cordial bienvenida a todos. Y gracias por, por esta convocatoria tan, tan abundante que que la profesora Tracy provoca en todo lugar igual de Orme. Gracias. Ya, yeah, no cree que soy yo. Yo cree que es tu marketing, <risa> Luis, fabuloso. <A> ver. <risa> OK. Entonces, pedimos que ustedes envíen algunas preguntas. Algunos de ustedes ya hicieron esto. Entonces, vamos a empezar con las preguntas que ustedes hicieron basado en el video. Eh, ¿Alguien entiende este concepto del aula invertida? Cuando le envíen el video antes, Miriam Gutiérrez, si ¿sí entiendes, explícanos, ¿qué es el aula invertida y cuáles son las ventajas de ello? Miriam. ¿Puedes abrir tu micrófono, Miriam? Está, No, no te escuchamos nada. Escribí en el chat. Ah, estaba escribiendo el chat. ¿Alguien más entiende el, el, uh, el aula invertida que, que puede explicarnos? Sí, sí, yo, Karen. Karen, sigue, Karen, por favor. Hola, ir, hola. hola buenas tardes a todos. Es ir construyendo el conocimiento con los propios estudiantes. Ya no es una clase presencial donde tú pones las slides y te dedicas únicamente a exponer, sino que pones unas... Un, un par de slides, eh, envía a los estudiantes a un trabajo puntual, pero la idea es ir construir entre todos el conocimiento. Mm. Justo, y se puede profundizar bastante más, porque el video ya contiene lo que sería eh, la típica cátedra de decir las cosas, no indicar información, no pero este le hace la, la posibilidad que los encuentros Sincrónicos. ¿Alguien? O sea, Fernanda, ¿tú entiendes la diferencia entre el sincrónico y sincrónico? ¿Entiendes la diferencia entre, en este, entre ese concepto? ¿Quién entiende eso? Fernanda, ¿sí entiendes? Sí, eh, bueno, sincrónico es cuando estamos específicamente con los niños, pero sincrónico es cuando lo, lo hacemos, digamos, en tiempos distintos. Cuando les asignamos Exacto. una tarea en otro tiempo, y ellos lo pueden analizar y después reforzarlo en la manera sincrónica o presencial. Perfecto. Entonces, y sincrónicamente ustedes fueron enviados el video para ver en su propio tiempo, cuando tienen tiempo y pueden, o sea, yo hablo demasiado rápido, entonces eso es fácil. Ustedes pueden apagarme, retrocederme, escuchar de nuevo y hacer las cosas en su propio tiempo, ¿no? Entonces, tiene un beneficio para aclaraciones, lo que pueden hacer en ese momento, pero también te da el tiempo para reflexionar un poquito sobre la información y sugerir preguntas. Entonces, al hacer esto y le mandan las preguntas con anticipación, nos da un enfoque por la clase en vivo, porque la clase sincrónica tenemos que aprovechar del grupo, o sea, el conocimiento del grupo. Camila sabe muchas cosas, Verónica sabe muchas cosas, María Elena sabe muchas cosas, pero si no tenemos la oportunidad de compartir, no, no sabemos lo que sabe la gente, ¿no? Entonces, eso nos da la, la, la posibilidad de integrar el grupo sincrónicamente. En vez de solo usar el tiempo sincrónico dándole información, mejor que graba, mejor que graba, porque es un desperdicio de tiempo el encuentro presencial juntos, ¿ok? sí Sí, ajá. Y, y eso también es lo lindo que te puede llevar no solo a lo que tú quieres, sino que te puede llevar a otros caminos. Excelente. Te abre muchas, o sea, muchas maneras de interpretar y ver y aplicar la información. Entonces, el, el profesor, tenemos un dicho en Mente Cerebro Educación, la persona que hace el trabajo, Marjorie, es la persona que aprende. Yo aprendí mucho haciendo con, con Michelle las respuestas a, a las preguntas que planteaba, pero sería mucho mejor... Si ustedes están aprendiendo, ustedes están haciendo el trabajo para que ustedes mismos son los que aprenden, ¿cierto? Los temas que ustedes eh, surgieron tienen que ver con el rol del docente actual, eh, el papel de motivación, cómo podemos motiv uh, ayudar a los chicos con motivación, el aula invertido, justamente, y ciertos neuromitos que sugieren esa idea de sincrónica y asincrónica que parece que algunos de ustedes ya tienen súper claros, ¿no? Y lo que es el trabajo de, con grupos en línea, cómo se puede aprovechar. Entonces, lanzamos directo a las preguntas. Vivi está aquí. No sé si es Viviana, Vivi. ¿Quién está? ¿Algún Vivi está aquí, no? ¿Hizo esta pregunta? No. Entonces, vamos a responder a la pregunta sin no. Vivi. Ah, Vicky. Hay. Vicky. Ah, entonces eso debe ser Vicky, perdón. O, hola, Miss Tracy. Sí, es mi pregunta. Oh, es, es tu pregunta. Entonces, a ver. Tú tienes una duda espectacular y sobre, eh, o sea, si realmente los docentes vamos a sobrevivir todo esto porque ya estamos eh, cambiando los papeles que tenemos y dependiendo mucho en la tecnología. ¿Quieres explicar un poquito tu pregunta? Sí, eh, eh, iba en relación, ¿cierto? Al tema de la tecnología como una variable eh, real, obviamente. En apoyo de nuestra labor. ¿Dónde está ese límite, esa línea delgada donde eh, no comillas de, de, de, eh, pod eh, podamos nosotros desaparecer en un sentido metafórico o vernos sobrepasados por la tecnología? ¿Dónde está ese se produce ese equilibrio, ¿ah? donde, que existe esa armonía para generar los aprendizajes? Perdón, tenía que traer, mi perrita está molestándome mis pies, estoy, ya le pongo la silla. Uh -huh. Es una linda pregunta y justamente fue preguntado hace más de 10 años eh, uh -huh. y uh, Ian Jukes le contestó. Le contestó de una manera un poquito brusco, pero quiero utilizar eso como un punto de partida para la respuesta. Él dijo que cualquier docente que puede ser reemplazado por una computadora, debe ser reemplazado por una computadora. Uh -huh. Es básicamente la idea que si la única cosa que estás haciendo es impartiendo información tipo Google, que, que compartiendo datos, fechos, hechos. Entonces, realmente ¿para qué? Realmente no te necesitamos tanto. Y eso fue mostrado por un estudio de Sugata Mitra eh, uh -huh. en India y después se eh, replicó por varias partes del mundo, pero trabaja ahorita en Inglaterra. Él puso una computadora, en uh -huh. una pared, en una ciudad, para ver qué pasaba y encontró sí. el experimento que se llama un hueco en la, en la muralla o un hueco en la pared y uh -huh. encontró que la gente, los niños, los niños de la calle, los niños de la calle, o sea, analfabetos, uh -huh. sabían acudir a la computadora, enseñarse entre sí mismo y terminó enseñando el contenido, datos, fechas, hechos, el contenido de primaria más rápida que hicieron en el colegio. Uh -huh. Entonces, lo que él descubrió básicamente es que la gente, los niños, se pueden encontrar información y se pueden autoenseñarse colores o números o fórmulas, o lo que sea. Pero descubrió que sí hay una necesidad por el docente, porque podemos desagregar todo lo que ustedes enseñan, Jackie, o sea, todo lo que enseñamos o aprendemos es... Conocimiento, datos, fechos, hechos, las cosas que aprendieron los chicos en el experimento de Sugata Mitra. Conocimientos, destrezas, la habilidad de aplicar los conocimientos y o actitudes. Todo lo que tú enseñas se puede desagregar a conocimientos, destrezas y actitudes. Lo que encontró en el experimento de Sugata Mitra es que se pueden los chicos solitos aprender conocimientos súper rápidos uh -huh. pero no se pueden a, a aprender tan rápido cómo utilizar la información en cuándo es correcto o cuando es el momento de aplicar ciertas fórmulas por ejemplo y más importante que nada la parte humana no les puede mostrarles cómo ser perseverante o tener resiliencia o tener automotivación o, o un autocontrol de uno mismo. Todas las actitudes y valores es absolutamente necesario la presencia de un docente. No se pueden los chicos solitos. ¿no? Entonces parte de esa idea es, o sea, si pueden ser reemplazados los docentes, ojalá que las partes aburridas, Janet, por ejemplo, corregir las pruebas, qué aburrido, qué horrible. Yo, yo prefiero que suben a mi LMS, a mi plataforma, y está autocorregido el examen. ¿Para qué? Para que yo pueda tener más tiempo para dedicar a explicar al chico por qué tenía ese horror. O entender, o ayudar, o motivarle. Mira, qué pena que no sacaste la nota que querías, porque veo que estás estudiando, pero veo que no contestaste bien el número 3. ¿Por qué crees que no contestaste bien el número 3? La computadora te puede decir que está mal, pero no te puede decir por qué. El docente sí. Entonces, sí, vamos a siempre necesitar los docentes siempre. Pero debemos aprovechar de la tecnología para ahorrarnos tiempo en las cosas horribles, aburridos, para poder tener más tiempo para dedicar a esas partes netamente humano. Hay ciertas cosas que hacen mejor la tecnología, dejen que la tecnología lo hace. Pero hay otras cosas que hacen que solo pueden hacer un docente. Entonces, okay. hay que dejar que los docentes lo hacen. ¿Está uh -huh. de acuerdo? Sí, muchas gracias. Yeah. Muy, muy uh -huh. aclaratorio. Muchas gracias, profesora. Ok, ojalá ojalá que te convence que nadie, en ninguna computadora te va a reemplazarte a ti. <risa> ok. Sí, Ahora, gracias. hubo otras preguntas. Eh, María marines está aquí porque marines tenía como 10 preguntas. ¿Dónde está marines no, Marínez no está aquí. Se pone todas las preguntas y no está aquí. No. Interesante. Bueno, vamos a contestar algunas de las preguntas de Marínez igual. Ella dijo: si pudiera decir una característica de, de un educador eh, efectivo, una persona que realmente va a sobrevivir con éxito todos esos tiempos que estamos viviendo, ¿qué serían las características? Y me parece muy interesante. Y yo quiero um, responder la pregunta con otra pregunta. ¿Alguien sabe, sabe cómo se llama ese tipo de metodología? Cuando can, contesta la pregunta con la pregunta. Pamela, ¿has escuchado de la metodología socrática? ¿Has escuchado de esto? Mayéutica, ¿no? ¿Que ¿Se las preguntas abiertas? Uh, no solo abiertas. La idea es que las o sea, la metodología socrática. Pregunta es la metodología... socrática, he escuchado. Ajá, ¿Qué ¿Qué es sí, Se va generando, Se va generando el conocimiento en el grupo, entonces vamos ampliando el conocimiento, o sea, vamos ampliando la pregunta de, dependiendo de la opinión del otro. Y, eh, no sé, Eduardo, ¿qué te pareció lo que respondió Paula, después Vicky, ¿estás de acuerdo con lo que respondió Michelle? Etcétera, y uno va construyendo. Eso, eso sí, la manera que estás haciendo, los ejemplos son buenos, pero la socrática tiene una característica más y esto es que tú, como buen docente, tienes una hipótesis de, uh -huh. del error que tiene la persona, ¿cierto? Y la manera, tu pregunta, la idea es esto, la, la regla básica, no, nunca debes decir lo que puedes preguntar. Entonces, la, la idea es que Karen sabe. Este chico hizo un relajo de esta fórmula matemática porque olvidó que poner un signal negativo frente de paréntesis le hace negativo. O sea, El chico olvidó. Tú sabes esto. Pero en vez de decir al chico, esto es tu error mm -hmm. o por qué no hiciste esto. Tú puedes decir al chico, oye, ¿Tú empezaste a ir mal con ese problema antes o después de los paréntesis? Porque tu pregunta le guía para que el mismo chico se caiga en cuenta de su propia ignorancia. Entonces, básicamente la idea de la metodología socrática es la metodología más antigua en educación. ¿no? Es de llegar a, la, a los mismos estudiantes a su propia respuesta, pero tú le guías con preguntas ¿no? que le hace enfocar más y más cerca a su propio nivel de ignorancia y eso sí es, es, es un poquito, es levamente diferente a lo que dijiste, Daniela, porque se va precisando, enfocando más y más cerca a la pregunta en sí, ¿no? Karen, ¿tienes una pregunta? No, no, eh, más bien era un agregado a lo que tú estabas mencionando, Tracy, que tiene que ver con que el método socrático se utiliza mucho eh, en indagación en ciencia, y, y permite además, y lo fomenta mucho win harlem porque permite trabajar la evaluación formativa. Entonces eh, a través de este método socrático eh, uno va guiando al estudiante formativamente y el estudiante o la estudiante van respondiendo, reconociendo su propio error para ir avanzando en escalada en sus propias metas. Entonces el profesor nunca le dice tú estás mal, sino que en realidad le va haciendo preguntas y él mismo se va dando cuenta con ese tipo de preguntas eh, Cuál, cuál fue su retroceso y, y avanza. Excel, excelente, muy bien. Y René, si te pregunta, ¿tú has trabajado una vez con diseño inverso donde identificas el objetivo, después decides cómo vas a evaluar y después decides la actividad? ¿Has trabajado con diseño inverso? René Pinochet, ¿no? Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lamentablemente yo no he trabajado con eso porque yo vengo del mundo de la actuación, vengo del mundo del teatro. Y lo que yo hago, particularmente, es desde la parte kinestésica, cómo se mueve el alumno, más o menos, lo que me está mostrando su cuerpo, ya sea si tiene miedo, está empoderado, o si la persona está agudosa, desde ello puedo tomar herramientas desde su cuerpo, pero no tengo idea de qué es lo que pasa en su mente. ¿Por qué? Porque su cuerpo me puede decir algo, pero su Muy mente, bien. pero su mente obviamente va a estar en una nebulosa que yo no puedo despejar. Entonces, lamentablemente eso se aparta con el resultado. Pero esa, esa pirámide no tenía idea, no la había escuchado nunca, la verdad no. A ver, le, le voy a plantear a todos y pensamos uh -huh. un poquito en esta manera porque lo que acabas de decir es excelente porque se llenan mucha de la información que nos falta, ¿no? La idea del diseño inverso es siempre comenzar con el fin en mente. ¿Dónde quiero estar al final de la clase de hoy? ¿O dónde quiero estar? Mejor, ¿dónde quiero estar al final del año escolar? ¿Ya? Y después me voy regresando a ver cuáles son los temas que tengo que cubrir, dónde debo estar en cualquier momento, pero decido dónde quiero estar, cuál es mi objetivo final del día, del tema, de la semana, del mes o del año escolar o de todo la, el trabajo del estudiante, ¿no? Objetivo primero, y el objetivo está desglosado en conocimientos, destrezas y actitudes, ¿no? ¿Qué conocimientos desean que conozcan? ¿Qué eh, destrezas quiero que conozcan? ¿Cuáles son las, eh, las actitudes que espero que tengan? ¿No? Conocimientos, destrezas, actitudes. Pero cuando hago esto, después, um, o sea, para esto, y lo que acabas de decir, rené juega un papel grande. Porque yo puedo tener planeado todo mi año, eso es donde quiero llegar, y llego con mi grupo de estudiantes y veo, uy, no tienen la, inf la, la información, la prerequisito, lo, lo que yo esperaba, no están al nivel que quería, ¿cómo voy a llegar a mi final? Entonces, tenemos que ajustarnos a la marcha, utilizando todas las pistas posibles dentro de su cuerpo, pero también, o sea, lo que saben, en, en su mente. Entonces, tenemos que utilizar todas las pistas que estás mencionando para poder ajustarnos para entender cómo llego a este objetivo, ¿no? Entonces, si utilizo diseño inverso para contestar la pregunta de María Inés, ¿qué tipo de docente? Qué, cual, ¿Cuáles son las características del docente? ¿Qué recomiendas? ¿Dónde comienzo para contestar esta pregunta? Eh, ¿Qué dices, Isadora? ¿Qué dices? ¿Qué sería un punto de partida para contestar la pregunta? ¿Qué características necesito en los docentes? ¿Qué debo hacer primero si estoy pensando con diseño inverso? Hola. Eh, primero que nada, muchas gracias por preguntarme. <ríe> eh, yo creo que las características más... Eh, más importantes que considero, a partir de lo que hemos visto, por lo menos en el área donde he estado trabajando, es que eh, la empatía y la capacidad de poder flexibilizar frente a la al, al, al entorno o al contexto del alumno también, de por qué pregunta eso, por ejemplo, eh, sobre un tema específico, es una, es una capacidad yo creo que fundamental. Y eso, eso Entonces, empatía sería una cosa que, una característica que tú agregarías, porque eso de ponerse en los zapatos del de lo otro es muy, muy importante. Cogiendo esta idea, lo que yo haría es para, para tratar de entender qué serían las características más deseadas, es yo buscaría qué características buscan los estudiantes, porque no puedes pedir perros al lomo. Si ustedes no tienen todo lo que ustedes esperan, o sea, imposible, no llegamos nunca. Entonces, parte de esto es pensar, ¿cuál es la sociedad ideal que queremos? ¿Qué sería el rol de educación para llegar a esto? Y de ahí yo puedo buscar qué es el perfil del egreso de, del sistema educativo o, o el perfil del bachiller o el perfil de la persona que ingresa a la universidad que ustedes tienen en Chile. Por ejemplo, mencionan cosas como... Eh, espíritu crítico y iniciativa personal, creativo, ordenado, tenaz, perseverante, habilidades de formar líderes eh, que tengan inquietudes, en investigadores y experimentación, eh, son, ser riguroso y metódico en el trabajo, bla, bla, bla, ok. Si revisan todas esas cosas y eso viene de la Universidad de Chile a propósito, ¿no? Y eso es lo que esperamos, o sea, de la educación en parte, ¿no? Yo cogería uno que es un poquito más, eh, o sea, algo que, que tienen esas mismas características y tal vez un poquito más que viene del bachillerato internacional, que dice que son gente solidarios íntegros, o sea, pensadores, que son básicamente buena gente, indicadores, o sea, que tienen este espíritu de buscar preguntas, es justamente lo que está pedido ahí. Entonces, en parte la respuesta que yo diría es que, Independiente de lo que te entra en tu cabeza, debes pensar qué sociedad quieres. Si tú quieres una sociedad de pensadores críticos, de gente innovadora, entonces, tú como docente, tienes que tener esta característica tú misma. Porque no, no se puede pedir cosas que no somos modelos nosotros. Tenemos que ser modelos de lo que estamos esperando. Entonces, para contestar esa pregunta, yo pediría que ustedes mismos, eh, piensan en lo que ustedes quieren de nuestras sociedades y ahí es donde empieza esa discusión. ¿no? La otra parte de esa discusión o sea, tiene que ver con, um, pues, María Inés también preguntó, ¿qué has destacado que es la más que le cuesta a los profesores para ajustar a este cambio? Por favor, rapidito en el chat. Quiero saber personalmente de ustedes, ¿qué le da cuesta más en ajustarse al cambio que estamos viviendo ahorita? ¿Cuál es el eh, lo que más le cuesta. Y Charler, Pedro, Gina, Elisa, Falco, Dani, Leslie, todos los que no tienen sus cámaras prendidas, préndelos, por favor. Miss Andrea, Verónica, queremos verles, por favor. Ponen en el chat muchas gracias. Ahí estás, qué maravilla. Por favor, ¿cuáles son las cosas? Verónica dice, muy honestamente, la tecnología. O sea, la tecnología nos cuesta porque hay tantas opciones es muy difícil saber cómo elegir entre de los miles. Les cuento una cosa, Paloma. Tú sabes, por cada cosa que pudiste hacer en la aula presencial, yo te doy mil opciones en línea. Literalmente, las opciones se abruman y la gente no saben exactamente cómo ah. elegir las, las cosas. Gina, ¿cuál es una cosa que, que crees que te ha costado los docentes en estos días? Yo creo que ha sido sumamente difícil compatibilizar el ser educador y ser eh, mamá también. Compatibilizar los tiempos como, como individuo. Uno, separarlo del de, de ser educador. Eso por lo menos a mí me ha costado mucho que tengo hijos, chicas y que tengo que ser mamá, profe, dueña de casa, etcétera. Excelente punto. Una de las cosas que, que se puede hacer, una estrategia que, que he visto que la gente utiliza, es que dependiendo las edades de los niños, que los niños terminan siendo los docentes. O sea, lo que es interesante, yo, yo conozco una mamá aquí que tiene una niña de nueve y un hijo de tres, pero la niña de nueve termina siendo la profesora de los niños de tres y los amigos. Entonces, les, les queda, y sabemos, una de las mejores maneras de aprender es enseñar. Entonces, es aprovechar de esos tiempos para enseñanza, pero o sea, este de balancear es impresionante. Y al mismo tiempo, tienes un solo casa, banda de ancha y a veces termina dando tu clase seguramente en un closet porque no tienes privacidad, o sea, no tienes para, o sea, no tener la gente corriendo atrás. Entonces, eso sí es, es fuerte. Sí. Algo más, eh, Bernadita, ¿estás ahí? Bernadita o no Sí, sé. estoy. Oré. Estoy acá con muchas dificultades en la conexión, Tracy, así que... Por eso. Ver, cuéntame algo, una cosa que, que crees que, que es yo, yo no Yo soy psicóloga, no hago clases, yo no hago clases, soy psicóloga y trabajo en un colegio de una manera diferente. Quizás lo que yo puedo mirar, de las cosas que más cuesta, ha costado quizás en este tiempo, como decía Gina, estoy de acuerdo. Y lo otro es que de repente eh, los profesores, por lo menos en el colegio donde nosotros, trabajaba, donde nosotros trabajamos, los profesores no tenían un manejo del e-learning e o del aprendizaje online. Entonces, esto de, de que en muy poco tiempo habéis tenido que adaptar completamente, conocer, quizás, tú, a mí me llama la atención y, y con una envidia muy grande, ¿eh? cuando tú dices, para una actividad tengo 100 eh, cosas eh, del mundo tecnológico que te pueden ayudar, los profesores no lo saben, no lo tienen. Entonces, es un trabajo, yo siento que es un trabajo doble o triple, quizás como haber empezado que, por una manera, o adaptar lo que ya se con los recursos que teníamos, y eso yo creo que produce un desgaste profesional y también personal muy alto. Y de repente también eh, los alumnos muchas veces saben más que los profesores mismos. Yo el otro día, yo tengo cinco hijos... Y veía una clase que le decía, el niño le decía a la Miss, Miss, es que aprieta ese botón, te van a salir unos puntitos y los niños te están enseñando. Hay profesores que lo toman con muy buen humor, desde una manera colaborativa, pero hay profesores que no lo toman de tan buen humor, y, y se molestan. Entonces, o, o como esa sensación que el niño sabe más que yo, entonces se va como poniendo un poquitito atrás. Y yo creo que ese también, esa brecha generacional, ha sido un tema importante. Excelentes aportes. Y me parece que tu último punto es la, la, la posibilidad que debemos todos tener de tener una, una humildad intelectual y aceptar esa ayuda y también apreciar cómo se siente ser estudiante de nuevo. Esta vergüenza que te sientes a veces es lo que se sienten nuestros estudiantes todos los días, todo el tiempo. Entonces hay que crear en nosotros una empatía por lo que están pasando estos chicos. ¿no? Entonces, lo que yo diría, o sea, hay, hay dos cositas para de mi perspectiva. Uno es el duelo, literalmente el duelo, que ha muerto una manera de tener clases. O sea, no sé si estás de acuerdo, Facu, pero, o sea, de o Facu tamaño, tamaño la, la, este problema de, oye, estoy esperando que regresamos, quiero regresar, y de repente llega un momento que tú entiendes que no va a regresar. El pasado, que está aquí el cambio para largo. Entonces no sé si te sientes esto o, o no has sentido esto o todavía estás aguantando pensando que vamos a volver a, a la realidad antigua. Hola, eh, Facu Tamayo, justamente hablando de la tecnología en nombre de mi hijo. Entonces, sí, iba a decir, no, no pareces un Facu, entonces <risa> sí, bueno, sí, tú puedes poner punto, punto, punto en el lado derecho de tu cara, tú puedes cambiar tu nombre, sí. poner re rename y tú puedes cambiarlo. Yeah. Entonces, sí, lo voy a hacer. Yeah. Okay. Eh, también trabajo en un colegio, pero en la parte administrativa, pero también eh, he visto también el el tema de, la, de lo un poco difícil que ha sido tomar esto de la tecnología, un poco como el miedo, un poco al cambio a lo mejor de algunos profesores, pero como dijeron ahí también es increíble que después de pasar la, la barrera de, de, del miedo y enfrentarlo se hace mucho más fácil, y yo creo que hasta, yo creo que han podido aprender cosas que, Claramente, como dices tú, yo creo que no va a volver a ser lo mismo. Yo creo que esto va a seguir así y la tecnología la van a tener que ocupar ya para otras cosas y la enseñanza va a ser absolutamente distinta. Y los niños también, yo creo que también ya, como han dicho, los niños de ahora ya vienen con otro chip. Ya vienen casi ya como con el chip ya de, de todo touch y, y saben ocupar la tecnología y... O cosas que nosotros no vemos en una pantalla que, no sé, no lo vemos, pero ellos ya lo, ve, ya lo ven, ya saben cómo ocuparlo. Y yo creo que sí, que va Excelente. a ser distinto. Excelente. Lo que veo, o sea, de tu comentario que me gusta mucho es que justamente en esos pasos del duelo, no sé si alguien ha visto eso, es como la muerte, ¿cierto? Primero, negocia, negociación, enfadado estás tratando de salir de eso, vas a cumplir, pero apenas, después metes una depresión total. Y al final aceptas, ¿no? Lo que yo estoy mirando que du duró demasiado largo tiempo para que llegamos a aceptar que las cosas no van a volver nunca a ser exactamente como eran antes. Y hay muchas cosas que ha cambiado que se queda para siempre. Y lo que se deben de tratar de meter o usar su energía, Jimena, no es en buscar lo todo nuevo de tecnología, de ver lo que se puede aprender ahora que te sirve a largo plazo. Porque eso sí va a ser largo y la verdad es que parte de esto, la manera de sentir bien con estos cambios, Dani, es de ver de lo que tú estás invirtiendo tiempo para crear un aula en línea, o hacer sea, las cosas, pero mucho de esto te sirve a largo plazo. No es que solo temporal, no es solo por el momento, porque mucha gente no quieren invertir mucha energía en aprender algo nuevo si no se siente que va a servir algo. ¿no? Entonces de, de hacerlo por corto plazo no, pero si es de largo plazo, sí. La segunda característica que yo he fijado es que la enseñanza en línea, lo que no aceptan todavía es que la enseñanza en línea puede ser igual o mejor que la enseñanza presencial. Y yo se le cuesta a ustedes pensar en esto porque extrañamos a los estudiantes, eh, queremos oler todos esos chicos de 13 años, Uf, no, no, queremos estar juntos. No es así, o sea, tenemos que ver que hay maneras de aprovechar de esta eh, nueva realidad. Y ahora les cuento que hace eh, más de 12 años ahora, han hecho estudios en los Estados Unidos tratando de entender la percepción de educación en línea. Eh, hace, hace 12 años la percepción es que educación en línea, educación a distancia es inferior, punto, inferior. Hace dos años empezó a ser que la educación eh, en línea era en segundo lugar solo un poquito atrás de blended, lo que es la posibilidad de mixto, de tener algunas instancias en línea, algunos presencial, eso era el número uno justo atrás era 100% niña y mucho más atrás la percepción es la clase cara a cara presencial, tienen menos recursos, menos flexibilidad, más costos o sea cosas que están cambiando totalmente como va a ser las universidades en el futuro. Entonces si sí hay un cambio de percepción, si sí hay maneras de hacer las aulas más enriquecedor o sea ahorita imagínense si te toca regresar a la escuela cristiana. Te toca regresar con máscara, ¿cierto? Te toca regresar dos metros de distancia y le toca a todos los chicos mirar en una sola dirección. ¿sí? has visto fotos de esto? ¿Cómo son las clases? Ya. Yeah. Sí, se sí, ha visto. Sí. A ver, ¿qué te parece? ¿Esto sí? ¿Qué es más personalizado? ¿Ese tipo de encuentro o lo que estamos haciendo aquí? Donde puedes ver las caras de absolutamente todo el mundo ver los nombres de todo el mundo, ver las emociones en las caras de las personas. ¿Tú crees que se puede aprovechar de esto en alguna manera? Bueno, la, la verdad es que a mí el tema de la clase virtual me ha acomodado mucho y creo que para mí ha sido, todo, para mí ha sido un éxito y de manera muy rápida. La verdad es que no estábamos, no estábamos eh, quizá... Eh, preparados, pero en el momento un tiempo muy cortito me fui dando cuenta de que el buen uso de la tecnología y el buen uso también de las plataformas que existen te pueden permitir desarrollar una muy buena clase y puedes lograr también un aprendizaje bastante bueno eh, y, y, y también yo creo que el, el tema que como tú también lo abordaste en algún momento la optimización de, de ciertas herramientas me permite también a mí poder profundizar en muchos aspectos que quizás en, en lo presencial me costaba un poco más eh, el hecho también de que cada uno de, de los estudiantes estén en su aula o en su, en su aula virtual, eh, eso ha significado que ellos mismos eh, puedan sacarle mejor provecho a las clases, porque no están con el lado constantemente en conversación, sino que más bien están pendientes de la clase. Entonces, yo creo que para mí eh, esto ha sido gratificante, ha sido, me he dado cuenta que también he alcanzado a objetivos eh, eh, en, corto, en corto tiempo y, y con alta profundidad. Excelente, me alegra escuchar esto. Una de las cosas que no mencionaste, pero estoy seguro que has vivido también, es que en educación en línea hay una mucho mejor documentación de los aprendizajes de los chicos. Se puede medir el crecimiento en los logros, se puede documentar eso mucho mejor. La mayoría de las plataformas tienen... Cosas como y e portafolios, o se puede documentar cuántas veces tomaron el quiz y cómo han mejorado. Se puede documentar, la evaluación es mucho más eh, fácil y facilitado a través de educación en línea. ¿Has encontrado esto, Cristian? Sí, la verdad que también, creo que también es un factor sumamente bueno, y eso me lo ha dado la plataforma de Classroom, que cada vez que yo a, a, subo la actividad, me van a quedando archivados primero los que, los que me entregaron, los que están pendientes y los que llegaron atrasados. Una vez que yo reviso me permite darle el feedback y al mismo tiempo me permite dejar archivado el puntaje que tuvo cada uno de ellos. Y a la última fase lo que yo hago es transformar ese puntaje ya en alguna calificación formativa. Excelente. Y aquí está la idea que ahorramos, acuerda que ya estuvimos hablando de las cosas que podemos aprovechar de la tecnología. La mayoría de las plataformas al corregir algo se lleva directamente a la libreta de notas. No tienes que ir a buscar tu librerita y apuntar a todas las cosas. Ya está automática, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se puede ahorrar tiempo si aprovechamos de eso. Pero muchos, docentes, para mí, o sea, una de las cosas que es muy difícil es que mucha gente no acepta que se puede hacer igual o mejor por la parte de personalización, por la parte de evaluación, por la parte de opciones para diferenciar los deberes, mucho más uh, herramientas disponibles. Entonces, eso sería la respuesta a esta pregunta. Y la otra de, sí, perdón, sigue. Así? Perdón Tracy, yo creo que, que, que con estudiantes que son mayores en edad, creo que, que efectivamente hay varios beneficios ahí en cuanto al uso de la tecnología, pero con aquellos niños y niñas que tienen, no sé, por ejemplo, yo soy profesora de primero básico, seis años y están entrando al mundo de la lectoescritura, o sea, donde yo no puedo ver cómo toma el lápiz, donde yo no puedo enseñarles correctamente eh, cómo se pronuncia un fonema, cómo se escribe, o sea, enseñar a leer, aprendizajes tan importantes como la lectura inicial online, la verdad es que a mí me, para mí es alarmante y ha sido un desafío eh, poder lograr este objetivo de aprendizaje en, en mis estudiantes. Quiero compartir como más o menos 100 recursos para facilitar la lectura escritura y que te prometo que es aún mejor, más opciones, más práctica, más documentación de, de mejoramiento de los chicos que se puede existir. O sea, simplemente hay que romper el esquema de las antiguas eh, herramientas que utilizamos, que dependemos mucho de sentar encima del chico y coger su mano y mostrarle cómo cogerla. Hay que deshacernos de esas cosas antiguas y ver lo que existe ahora que reemplaza esas cosas. Entonces, pero quiero compartir eso contigo porque la verdad es que quiero que tú ves la potencial, o sea, es, es increíble lo que es el potencial de la electroestructura en línea. Los cuentos, o sea, hay, por ejemplo, eh, hay apps que el niño anda por la casa y toma fotos con algún teléfono lo que sea o un ipad no le pone un orden y después tú pides al chico que cuente un cuento el chico dice esto es la entrada de mi casa es mi casa favorita me encanta la, la puerta que es azul y bla y cuenta no todo lo que dice está transcrito y termina siendo escrito en ese momento está iluminado el chico wow lo que puedo pensar y decir puede llegar a ser algo impreso impresionante no después tú haces Play, y el chico puede escuchar una mujer, un hombre en un acento español o chileno leyendo el cuento a él mismo y él dice wow no solo es para mí es para yo puedo compartir y comparte con otras personas y después muestra el cuento a otra persona una tía que no conoce la casa y la tía dice ay jorgito me encanta tu video de tu casa y tu cuento pero no sabe esto fue ¿Una puerta o eso fue parte de una mesa, no, no entendí bien tu foto? Y el chico en este momento se da cuenta, lo que yo veo, no veo las otras personas, yo necesito mejorar mi foto o mi descripción. En ese momento hay alfabetización, hay conexiones de comunicación, hay cosas que le hacen mucho más rápido. De acuerdo con eso, en cuanto al lenguaje expresivo, <risas> sin duda se favorece de todas maneras. Pero cuando voy a la producción escrita, donde tengo que ubicar al niño en el reglón caligráfico, no sé, en el caso de Chile enseñamos eh, la escritura con letra ligada siento que, que es un poco más desafiante, y, y bueno, recibo feliz todo lo que tengas que compartir conmigo. Voy a compartir ah. todo, y estamos trabajando... Es que claro, que... es que Tracy... Tracy, perdón por interrumpir esta parte, eh, pero lo que pasa es que también yo creo que en, en Chile lo que sucede también es como una rigidez del currículum, porque como dice la docente, hay que enseñarles a escribir de manera caligráficamente junto, entonces también... Yo siento que son varias aristas, como que el duelo que estamos viviendo, que sí es una muerte simbólica, es una muerte real, pero es simbólica, no lo estamos entendiendo como tal, no nos estamos asumiendo eso, y desde las autoridades hacia abajo no lo están asumiendo, entonces siguen en la rigidez del currículum y siguen en la rigidez de no comprender que hay miles de herramientas y miles de formas, uno no solamente interactúa dentro de sala de clases, uno no solamente genera vínculos adentro de sala de clases, y uno no solamente aprende y enseña dentro de una sala de clases. Entonces, uh -huh. todo, eso es, todo eso falta mucha flexibilidad. Yo creo que el proceso de adaptación estamos recién eh, viviéndolo y falta entender ahí que la flexibilidad es importante. Me encanta ese aporte, Damaris, y voy a incluirlo en un reporte que estamos haciendo. Justamente esta mañana tuvimos un grupo focal uh, para construir uh, estes, estas recomendaciones para políticas uh, respecto a lo que han vivido los docentes durante de COVID. Y era, es un estudio de más de 30 países y acabamos de tener el grupo focal esta mañana. Estaba comentando a Luis que tuvimos varias personas de Chile que estaban ahí pero era de compartir y decir qué necesitamos y tú estás dando eco a lo que mencionaba muchas personas que esto del currículo de antes, si vamos a cambiar modalidad, cambiar todo, cambiar no sé qué, no sé cuánto, premiar el desarrollo socioemocional, premiar el pensamiento crítico, si vamos a repensar todo, tenemos que repensar este currículo muy rígido que tenemos para ajustar a lo que son necesidades Perfecto. hoy en día. Y eso es una de las cosas que salió de la conversación esta mañana y vamos a compartir. Entonces, gracias por eso. ¿Era Catherine que tenía la mano alzada? Sí, Catherine, sí. <ríe> sí. Hola Tracy, buenas, buenas tardes a todos y a todas. Mira, quise intervenir porque efectivamente en relación a lo que comentaba Gina y que después... Eh, Volvió a comentar Damaris, es que yo creo que una cosa importante también a tener en cuenta es eh, vivir también el proceso de la confianza, porque efectivamente uno no puede tener una mentalidad, eh, perdón, eh, creo, voy a hablar a título personal, siento que uno debe ampliar la mirada, debemos confiar más en el otro, porque existen diversas formas de aprender, eh, hay, existen diversas formas de enseñar y diversas formas de aprender. Entonces, un niño, una niña, y, y lo hablo porque yo no soy educadora, soy geógrafa, pero eh, soy mamá, mi hijo ya son adultos, pero en el fondo los niños aprenden, por ejemplo, a tomar el lápiz, eh, no solamente con el lápiz, aprenden cuando colocan la mesa, cuando hacen su cama, esos movimientos van siendo adquiridos en la medida que van creciendo. Entonces, cuando llega el minuto de... A aprender a escribir, vienen un montón de aprendizaje atrás, entonces los aprendizajes previos que tiene uno como ser humano te acompañan y se van, haciendo, y se van marcando y te van ayudando a seguir avanzando. Y también pensando en los desafíos que se, viene, que se vienen, eh, uno, creo que uno tiene que ampliar la mirada porque eh, están naciendo niños en todos los rincones del mundo, rincones donde no hay escuelas y donde van a tener que aprender probablemente en su hogar con la persona del negocio de la esquina, con el que de verduras. Entonces, eh, uno tiene que ver que el aula está en todos los lugares donde uno vive. Entonces, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que los procesos de aprendizaje ocurren todos los días y a cada rato. Y cómo, se hace, y cómo acercamos eso a todos los niños y a las niñas, es una, una labor de todo. Entonces, independiente de cómo se vive el currículum de educación en Chile para primera infancia, tenemos que pensar no solo en los niños que vienen en las ciudades, sino en los niños que viven en las islas, en los lugares de la montaña, en los campos donde no tienen acceso a internet, por ejemplo. Entonces creo que, bueno, y si llega la tecnología, bienvenido, ¿cierto? Porque probablemente van a poder acceder desde sus hogares, si es que se puede, o de una junta de vecinos. Junta de vecinos es como un lugar donde se junta la comunidad Tracy y a lo mejor tienen una sola red de internet y pueden acudir todo a ese lugar. Entonces... Creo que uno debe confiar básicamente en eso porque entiendo lo que dice Gina, que claro, no está ahí, pero están otros ahí que a lo mejor van a ayudar a ese proceso de aprendizaje. Yo creo que hay muchas cosas que está destacado en tus comentarios, Catherine, y mucho que eh, estamos, como, como dijimos, que estamos repensando educación, hay muchas cosas que estamos empezando a de valorar de nuevo los aprendizajes afuera de la escuela y cómo contribuyen a lo que es una persona entera, ¿no? Entonces, íntegra. Y eso sí es una cosa que realmente es un nuevo aprendizaje o un nuevo reconocimiento de esto. Entonces, muy bien. Eh, yo diría, o sea, la otra pregunta que subo aquí eh, eran los, los desafíos al, al futuro. Yo diría que parte de esto es hablando de todas las opciones que existe Aprender a elegir y aprender los pasos de diseño inverso que le mencioné antes. Decidir los objetivos. Después, decidir cómo vas a evaluarles, qué indicadores aceptas como para evaluar y cuáles después son las actividades, si son digitales, si son um, eh, anólogos. O sea, cómo van a elegir las actividades. Pero primero es tener muy claro cuál es el objetivo y eso puede ser, ojo, los objetivos no son los estándares. Los estándares son el mínimo que necesitan para algún nivel de, de educación, no son los objetivos. Y hay que desglosar objetivos en conocimientos, destrezas y actitudes. Solo quería mostrar eso porque es la manera de diferenciar los trabajos con los estudiantes y, uh, Catherine, hacer los nuevos caminos. Ustedes um, han, han escuchado este dicho uh, de, de hay varios uh, caminos que llega a Roma. ¿Han escuchado esto, Carola? Sí, la idea básica es esto. Si decidimos el objetivo, en algunos casos alrededor del mundo están describiendo el objetivo a los chicos. Mira, chicos, tienen que aprender esta fórmula matemática, tienen que saber aplicar, o sea, describen lo que son los estándares, ¿no? Y después le preguntan al chico, ¿cómo podemos llegar aquí? En vez de imponer la manera que ellos quieren evaluar o las actividades que ellos quieren, a veces los chicos tienen otras ideas de cómo se puede mostrar que han logrado ese objetivo. Entonces, de estar un poquito más abierto, incluir los chicos en la planificación de, de esos objetivos, o sea, de esos uh, llegados, eso sería importante. Los objetivos, una vez decididos, tú puedes cambiar. A ver, método socrático para poder ponernos en, en contexto, Olivia. De los tres pasos aquí, decidir objetivos, elegir indicadores o la, uh, indicadores de evaluación y crear actividades. Uno de estos, cuando haces una educación diferenciada, cuando diferencias la educación, uno de estos jamás nunca cambia y los otros dos pueden cambiar. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles son las cosas que puedes cambiar, Olivia? ¿Qué, o qué es lo que nunca debes cambiar? Lo que tiene que quedar igual por todo el mundo. No entendí bien si es Lidia o Lidia. Ah, iba a decir Olivia, pero Verónica también quiere ayudar. Ah. Verónica, ¿quieres ayudar? A ver, ¿qué, qué no cambia? Verónica. Okay. Hola, muy lo, buenas hola, tardes. Hola. Ay, eh, yo creo que lo que no puede cambiar son los, son los estándares, son los objetivos. Los objetivos cam no cambian nunca. Muy no bien. cambian, claro, pero no cambian. sí la forma de evaluar, porque efectivamente me hace mucho sentido por ejemplo, si yo eh, quiero, digamos, de que puedan conocer algún tipo de literatura, bibliografía, entonces estaba pensando que ese taller de lectura, en vez de yo darles como algunos lineamientos de cómo hacer el taller de lectura, eh, me podrían decir cómo quieren presentar su, la bibliografía obligatoria del curso y además también cómo quieren ser evaluados. Si quieren ser evaluados mediante eh, quizás un recurso audiovisual, quizás un recurso gráfico, quizás un texto escrito, porque yo habitualmente los hago elegir el texto, obviamente, el texto que les haga más sentido, pero, pero creo que es interesante tu propuesta, porque acá es decir, eh, también la forma de presentar la actividad, la situación de evaluación, pero también la forma. Quizás incluso podríamos llegar a un acuerdo en términos de los criterios de evaluación, pero lo, sin cambiar los propósitos. Muy bien. Y te hace sentido eso, Olivia, Olivia Ramírez. Te hace sentido este concepto que tienes que, no se puede mover lo que es el objetivo, lo que, donde todos tenemos que llegar, pero sí. se puede tener algún nivel de flexibilidad en la manera, los indicadores que acepta que ha logrado esto. Por ejemplo, si el objetivo es, te describo esto, y lo que quiero es que tú me dices varias maneras de evaluar. Si el objetivo es que el chico aprenda en estas 10 palabras en inglés, ¿cómo se puede evaluar que sabe estas 10 palabras? ¿Cuáles son las varias maneras que se puede evaluarlo? Eh, ah, es difícil. <risa> o sea, pero, eh, la verdad es que, bueno, coincido con lo que decía anteriormente Verónica eh, y la verdad que tiene que ver también con eh, las diferentes formas de cómo usar el DUA también, por ejemplo, donde usamos diferentes medios, diferentes recursos, eh, para, tanto para el acceso del niño, para la presentación de la información, como para la representación de la misma, la cual, pues, eh, a ver, me pone el ejemplo de inglés, me, me, eh, me imagino que puede ser tanto oral, a través de dibujos, a través de, de diferentes formas de representar Excelente. Oral, puede ser escrito, puede... La única cosa que yo quería es entender si sabe las palabras, la definición de las palabras, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener varias formas de evaluar esto. Entonces, justo la parte de la idea, eso es, y dependiendo en cómo decido mi objetivo, yo puedo tener una variedad de actividades que me hace proporcionar la evidencia que ha aprendido esta información, ¿cierto? Entonces parte, la idea clave es tener muy, muy claros los objetivos y después tener este nivel de flexibilidad para ajustar a las necesidades de los chicos. Tienes razón, Joyce, estás como, mm, no sé, me mm, estoy dudando. Joyce Bolton, estás como, ah, no sé, a ver. No, no estoy dudando, estoy, estoy, estoy pensando, estoy me hace sentido lo, lo que están diciendo, entonces estoy eh, procesándolo. Muy bien, entonces parte de esto, justamente les voy a dar un objetivo. Eh, no sé si es Calle Larga, eso sí, la Calle Larga Liceo. A ver, ¿quieres cambiar tu nombre o eso es el nombre? Yo me llamo Natalia. Y... Natalia, a mí me llama Natalia. Te voy a cambiar tu nombre porque quiero Nat okay, na Natalia. Ok, a ver Natalia. Yo creo que, que en términos de, de, de, la, de la propuesta didáctica, ¿no es cierto?, de los objetivos, de las actividades, ¿no es cierto?, de la evaluación que se proponga para el trabajo eh, en línea, no es tan complejo el, el lograr tener la flexibilidad porque el currículum, incluso el currículum actual, permite hacer eso. Yo, a, mí, a mí lo que me parece que, que es, que está poco conversado en esta nueva manera de, de trabajar, de enseñar y de aprender, tiene que ver con, eh, con los procesos de socialización que viven, yo atiendo estudiantes de enseñanza media, los adolescentes. Yo creo que ahí hay un punto que, especialmente en la escuela pública en Chile, que recibe a los sectores que están más en más desmedro y la escuela, el liceo, cumple una función muy importante en la socialización, ¿ya? Eh, en la interacción, ya en, en, en la construcción de, de la civilidad de los jóvenes. Creo que esa conversación está, está lejana. Es que Estamos muy centrados en Uy, no, jóvenes, no, no, no, no, no, no, no, a ver, a ver, ayúdame con esto entonces. Los objetivos, sí. como les mencioné antes, tienen que ser desagregados en... Conocimientos, datos, fechos, hechos, conceptos, nombres de personas, fórmulas, eso es uh, googleable, Google ¿ok? Conocimientos. Segundo, son hay destrezas, el saber aplicar al conocimiento. Y el tercero tiene que ver con actitudes, valores, uh, ser solidario, apreciar el trabajo en equipo. Todas esas cosas son parte de los objetivos. Y justamente, sí. si vimos antes, o sea, lo que es el perfil de, de, de, de ese del ingresado en, en Chile, en la universidad, buscan gente con, con cosas intangibles, no, las cosas que son más descriptivas, la gente con perseverancia, esas cosas. Entonces, yo estoy muy de acuerdo eso, contigo. Que yo, claro. pongo, es que eso, yo creo que eso, eso está en el currículum. Yo estoy pensando en esto, en que, a ver, el adolescente está conformando su identidad. La interacción que le ofrece la escuela no tiene que ver solo con el currículum formal, digamos, con el currículum, con el trabajo del profesor en el aula, sino que tiene escuela. que ver con una construcción, ¿no es cierto?, de la identidad en la relación con los pares, en, en, en el probarse, la, eh, en probar la autoeficacia, ¿no es cierto?, en definir, en definir eh, su proyecto de vida. Y creo que eso, eh, sin duda que se puede abordar, pero creo que es una cosa que ha quedado supeditada a resolver esencialmente cómo generamos un cambio, ¿no es cierto?, en el diseño didáctico para resolver eh, una enseñanza en línea, a través de una plataforma que aborde eh, lo, las actitudes, que aborde el, el conocimiento, que aborde el desempeño. Pero creo que es más amplia la experiencia de la escuela en términos de en la adolescencia eh, conformar la identidad. Y ahí creo que que hay que conversarlo más. No, no, no dudo que se puedan encontrar eh, alternativas, ¿no es cierto? Pero siento que, que se pierde la, la, la complejidad de la socialización. ¿Ya? Yo, eh, yo creo que eh, vamos a hacer un ejercicio para mostrarte justamente esto, porque eh, regresa un punto que, que hizo una compañera aquí antes sobre eh, la diferencia, cuando yo les pregunté, la diferencia entre actividades sincrónicas y asincrónicas, y cuando estás a solas, haces las cosas asincrónicas en tu propio tiempo, tú manejas esto, ¿no? Pero cuando estás en un encuentro como tenemos ahorita, sincrónica, la idea es aprovechar del poder del grupo, de la interacción social, para aprender esas destrezas sociales, para hacer eso de tomar turnos, todas esas cosas, ¿no? Entonces ahorita, Cintia, eh, lo que quiero es, es vamos a hacer, Vamos a eso era después, pero le voy a saltar esto a ver un segundo, un segundo, solo déjeme describir esto, lo que vamos a hacer, Natalia, es que nos vamos a, um, a ir a una sala pequeña, van a estar cada uno de ustedes con dos o tres personas más y van a tener como 12 minutos para conversar, para conocerse, para tomar turnos, para ver, escuchar. ¿Cuáles son las cosas que necesitan ustedes para poder hacer esto funcionar? ¿Cuáles son las cosas que se sienten que están faltando? ¿Qué necesitan para que esto funcione? Y justamente hay enseñanzas implícitas, explícitas. Parte de la enseñanza implícita, Natalia, es tener una vivencia de hacer trabajos en equipos pequeños, sincrónicamente, para que se puedan ver, que se puede aprovechar, de las plataformas para avanzar ciertos objetivos que no son académicos, son más en la parte social, como estabas mencionando, que son increíblemente valorosos. Entonces, um, vamos a hacer esto, pero hubo una, una pregunta, ¿era Andrea? No, ¿quién era? ¿Quién quería decir algo? Yo, Damaris, de vuelta. Damaris, ajá. Uh -huh. Yo, Damaris. Sí, es que en relación a lo que habla de la socialización y el punto que eh, expresa la compañía, que se me olvidó el nombre porque soy pésima con la memoria de los nombres. Eh, pero eso sí, aprovecha que estamos en Zoom y ah, tiene nombres ¿Tienes ¿Tienes razón, tiene los nombres puestos, mira qué mal. Sí, los nombres, o sea, eso es una maravilla sí, de estar en línea. Sí, <risa> sí, sí, muy bien, tienes toda la razón. Eh, en relación a eso, creo yo, eh, que después de estar tanto tiempo trabajando en la educación pública eh, considero que eso justamente es una de las falencias de la educación en Chile eh, la educación en, acá está centrada solamente en el conocimiento y ahora que soy encargada de convivencia y, y aparte soy educadora diferencial por lo consiguiente para mí no como de formación y de base el conocimiento no solo es lo que importa sino que también está justamente la actitud y las destrezas las habilidades son lo que es, no sustentan todo ese aprendizaje y creo que justamente eh, es, esto es una discusión que viene desde mucho más arriba. Entonces es una discusión estamental desde el Ministerio de Educación. Entonces, claro, nosotros como docentes abajo lo vemos y baja y el desgrane es siempre la preocupación curricular solamente. Como yo le enseño ese contenido, como yo traspaso ese contenido, pero no... Eh, eh, el sentido que este tiene, o la forma en que lo voy a hacer, o las múltiples formas que existen. Entonces, el, la discusión es mucho más profunda, porque lo que está pasando en la pandemia refleja una crisis educativa en este país, que no es de ahora, que viene de hace mucho tiempo. No lo detonó la pandemia, viene desde, ¿Y desde hace rato, te desde que salí de la universidad. No solo Chile te cuento, o sea, estoy trabajando con docentes en todo el mundo y todos están en este momento cayendo en cuenta lo que ustedes están haciendo hoy día es que realmente es la oportunidad de repensar todo y todo y, y eso significa que también ese balance que tenemos entre el académico y la socioemocional entonces es el momento de hacer eso. Eh, Karen, ¿querías decir algo antes que nos vamos al grupo pequeño? A ver, estás en YouTube. Sí, ahí sí. Eh, no, solo quería decir que yo creo que ese problema que presentamos, que nos presentamos todos los profesores a nivel mundial, y, y yo creo que especialmente también en Latinoamérica, tiene que ver con que hemos sido formados en un sistema muy verticalista, muy adultocéntrico, y donde se le dio énfasis mucho a los contenidos. Yo he tenido la oportunidad de estar trabajando con... Eh, profesores en formación, y, y ellos mismos una de las discusiones que nos planteábamos era siempre cómo lo difícil que es para los profesores y profesoras salirse de un sistema donde aprendieron 12 años de la misma forma, donde fueron enseñados de la misma forma, y llevar al aula donde el propio sistema genera eh, verticalidades donde a uno le cuesta muchas veces hacer clases diferentes. Entonces, el, el, lo, yo creo que también ahí hay una responsabilidad del Estado y de las universidades de formación docente, en la cual se debe enseñar de una forma distinta para que los estudiantes, futuros profesores, puedan reaprender a aprender y al mismo tiempo poder enseñar ese reaprendizaje. Entonces yo creo que por eso también existe esta problemática a nivel mundial y como digo, tengo algunos datos de Latinoamérica también. Esa es buena observación, pero me gustaría que, que todos um, ustedes han escuchado de, de esferos de influencia. Esferos de influencia son, es, es un concepto bastante poderoso porque si yo me pongo a preocuparme por el calentamiento global y me, me frustro que hay demasiados aviones y lo que sea y, y no sé qué hacer, eh, es realmente desesperante. Pero si me pongo en la idea de que dentro de mi esfera de influencia yo puedo bajar el uso de plástico. Yo personalmente puedo eh, no manejar tanto. Yo puedo, yo personalmente, ¿cuál es mi esfera de influencia? Entonces, lo que a mí me encanta es motivar a los docentes eh, con quien trabajamos, es pensar dónde tienes tu poder y utilizarlo. Porque siempre esperar que el gobierno va a solucionar las cosas es frustrante y es horrible y no sirve de mucho. Yo quiero que sean mucho más proactivos en sus soluciones. Entonces, trata de pensar dónde se puede tener influencia. Andrea, ¿quieres decir algo? quiero decir algo sí, sí. es eh, que justamente eso a ver te, tenemos que pensar por qué nos centramos tanto en el conocimiento porque somos los profesores también los que llevamos la batuta y nos centramos tanto en el conocimiento porque nos da seguridad en el fondo los profesores somos los menos que nos gusta el cambio porque nos acomodamos y nos cuesta Exacto. que nos afecte una parte eso es pandemia antes de la pandemia eso ha pasado mi hijo le enseñaron la célula igual como me la enseñaron a mí y tenemos cuatro décadas de diferencia. Entonces, y yo no lo voy a entender. Entonces, no, yo, yo la verdad que sí, claro, puede, puede hacer que, que los gobiernos y todo tengan algún grado de responsabilidad. Pero ahora, como dice Natalia, el currículo es bastante más amplio y está, está generado por ellos. Nunca va a ser la perfección de todo. Pero nosotros, los profesores, tenemos que saber trabajar en equipo. Nos vamos a la parte individual porque nos acomoda mucho más. Y esos son los desafíos y las cosas que tenemos que aprender. Y si no Excelente aprendemos como seres humanos y no crecemos como seres humanos, como personas, no lo vamos a hacer. Nos vamos siempre a encasillar ahí. Porque ahí está nuestro estado de comodidad. Excelente observación, y Andrea. Y quiero conectar eso a, a lo de la mente, cerebro, educación. Sabemos que no hay cognición sin emoción. Todo lo que pasa, okay, todo lo que incide en el aprendizaje de algún dato hecho fecha está conectado a emociones también. Entonces la manera que podemos construir un aula donde el chico se siente cómodo, donde se siente con seguridad, donde se siente que se puede hacer errores y ser corregidos y aprender. O sea, en este contexto tenemos mucho que ver con los senti o sea, jugar con los sentimientos, las emociones y su influencia en la en cognición, en el aprendizaje es fuerte. Entonces, vamos a dividirnos en grupitos. Vamos a tener, eh, Cintia, vamos a poner, eh, sí, 11, 12, 11 minutos, 11 minutos para grupos de tres, máximo cuatro personas. Y eh, lo que quiero pedirles es, por favor, eh, la pregunta que está aquí es simplemente, ¿qué necesito para sentirme cómodo con este cambio en educación? Y eh, los cambios son grandes, el cambio de enfoque, para tomar en cuenta emociones, no solo cognición, el cambio fuerte de moverse en línea, todos los cambios que estamos viviendo en este momento. Eh, lo que queremos simplemente compartir en el grupo chiquito, cuáles son las necesidades que tenemos para poder volver y regresar y les voy a dar una pista. Siempre en mis aulas, cuando regresan al grupo grande, digo algo como, a ver Fernanda, quién estuvo en tu grupo? Ajá." ¿Y qué dijeron? Entonces, por favor, fíjense en los nombres de la gente, o sea, habla con nombres y, y, y trata de conocer las personas que están en tu grupo, ¿ok? Nos vemos en 11 minutos. Entonces, si no conocen Zoom, va a salir una, un mensajito chiquito que dice que uh, salir o join breakout room es uno azul, tienes que aplastarlo y le lleva a su aula. Y cuando tienen un minuto para discutir, va a salir un mensaje. Solo tienes un minuto más, entonces, para saber que tienes que empezar a, a cerrar la conversación, ¿ok? Entonces, por favor, sentía gracias. Nos vemos en 10 minutos, a ah, 11 minutos. Proceso de... De, en media ah. idea se suelen quedar y dicen, no, ¿por qué no sacaste? Sí. <risa> pero es que, no, es que pero fue es fascinante, ¿Es ¿cierto? Sí, Pamela, sí. fue fascinante. Sí. Imagínate, se sí. juntó Santiago, Chiloé y Serena. la Serena? Hola. Que, oh, muy, muy bueno. Me encantó. Sí. O, sea, o sea, era bien. primera vez que estabas en, en aulas pequeñas de Zoom. Sí, yo sí. primera vez. yo Son fascinante. fabulosos, ¿no? Son fabulosos. Sí. Sí, Imagínense si eso fuera en, en una aula grande no, y yo, yo tengo fascinada. ahí 70 personas y yo trato de distribuirles mm. en grupitos de tres o cuatro, ¿cuánto tiempo me demora? Entonces, oh. algo de Zoom, lo que es particularmente fabuloso son las aulas pequeñas para sí. poder dividir enseguida y aprovechar de ese tiempo ahorrado de la organización para tener mejores conversaciones. Y nunca es suficiente mm. tiempo, pero sí es una... Una manera, ojalá que ustedes aprovechen de esto porque Zoom um, tiene eh, este, esta posibilidad que me parece que es uh, fabuloso. A ver, Marcela, eh, Marcela cuéntame, Marcela Jaime, Marcela, ¿tú puedes contarme con quién estuviste y cuáles son las necesidades del grupo? Oh, yo estuve con Javier, que él es un docente de inglés pero que ahora ocupa un cargo directivo en un colegio de Antofagasta. Y estuve con José, que es profesor, de, director de una escuela rural en la zona de La Concagua. Eh, así que la realidad es bien diversa, porque yo trabajo en un colegio acá en Vitacura, Santiago, y soy psicopedagoga. Entonces, los desafíos son amplios, de las realidades que son tan dispares en nuestra, eh, nuestra conversación. Pero el, el, lo que puedo sacar como en conclusión, en que los tres ámbitos, Tan, los profesores están llanos a desafiarse y a, a poder eh, ingresar la tecnología dentro de las aulas, a pesar de las dificultades tecnológicas que tenemos como país. En un colegio rural no hay acceso en este momento, están haciendo un proyecto para conseguir en eh, Comodato algunos instrumentos para ser pasados a esta familia en una escuela unidocente o de paridocente, perdón si me equivoco. <risa> Eh, entonces están, están consiguiéndose los altos, perdón, para comenzar a trabajar con Classroom recién en septiembre. Entonces, como herramienta están recién comenzando. En cambio, eh, Javier que está en Antofagasta, su profesor es súper puesto, entusiasmado, eh, bien ponderado, en un, también en un colegio particular pagado. Y, y yo en, en mi realidad también, entonces eh, uno puede como apreciar... Eh, esta diferencia pero que la verdad estamos todos inversos eso traes interesante pero lo que tú dices por lo menos hablando de conocimientos de estrés, de actitudes por lo menos todos tenían la mejor actitud están sí. listos a enfrentar ese desafío están y esto Enfaciado. les cuenta, ahorita lo que cuesta, ma, cuenta más es actitud, más encima de actitud. Todos están desesperados por más capacitación, pero más, más que nada es la manera que están acercando, es el desafío que va a contar por mucho. Entonces, eso sí, qué bueno, eso sí me, me alivia mucho. Y sí, Tracy, eso. yo creo que a todos como seres humanos, no sé si concuerdan conmigo a los demás, eh, cuando uno se siente en un ambiente más o menos seguro de un pequeño dominio, puede traspasar y avanzar. Pero cuando te sientes que no sabes o que no puedes manejar ciertas herramientas, actitudes, habilidades, lo que sea, uno como que se retrae y pone un poco de fuerza de que no lo puede avanzar. Pero cuando uno empieza a meterse y a conocer y a poder manejar, vamos que se puede y vamos echando para adelante, como se dice. Excelente. Aquí viene el reto eh, hablando, acuerdo, que yo les mencioné que eso es exactamente la sensación que todos los estudiantes se sienten todo el tiempo. Parte de nuestro reto como docentes en este momento es saber que no sabemos lo que necesitamos. Y parte de eso sí es la frustración. Sabemos que necesitamos apoyo, pero no sabemos en qué. Sabemos que necesitamos más capacitación, pero no sabemos en qué. Como todo está nuevo, entonces estamos tratando de entender las posibilidades y entender qué necesitamos. Entonces, ojalá que haya otra ocasión para poder profundizar más en exactamente en necesidades. Yo necesito saber cómo cambiar esa pantalla de Zoom para poder tener la grabación como sí. están haciendo. Yo necesito saber cómo crear esas aulas. O sea, lo que sea, cosas más puntuales no hemos llegado ahí. Eso sí es, es algo que tenemos que reconocer, que estamos empezando a entender lo que necesitamos saber. William, ¿con quién estuviste? ¿Hubo Estuvimos William? con Ahí estás. Hola Tracy. Ajá. Estuvimos Hola. con Bernardita y, y con Don John. Bolton. ¿Y qué, qué necesitan? Estuvimos conversando ahí y a, llegamos como a cuatro puntos, a, a cuatro ideas fundamentales que sintetizaban más o menos las posturas de los, de los tres participantes. Uh -huh. La primera tenía que ver con, con, con mostrar, tener esta capacidad, esta apertura al aprendizaje, entendiendo que gran parte de los que están acá nos desempeñamos en en el ámbito educativo, en alguno de los estamentos, en alguno de los niveles, y, y bueno, de, debiésemos manifestar en nuestro proceder cotidiano esta, esta apertura, ¿no es cierto?, a, a estar aprendiendo constantemente. Y así se transmite también ese espíritu a a la y los estudiantes con los que trabajamos. Una segunda idea tenía en relación, eh, te, tenía relación con, con esta facultad, ¿no es cierto?, de, de, de más adaptativa hoy día, entender que el desafío tiene que ver más con con un aspecto de, de, de adaptación al momento, a las circunstancias, ¿no es cierto?, y entender también los cambios que se van a provocar de aquí en más, ¿no es cierto?, en, en, en el plano educacional. Una tercera idea eh, relacionada con la flexibilidad también, que se discutió ampliamente a lo largo del, de la sesión de hoy día, y finalmente el, el, el, el poder centrarse también en cuáles son las fortalezas que manifestamos nosotros como, como educadores, finalmente, que, que tiene que ver con una base no solamente de, de, de conocimiento disciplinar, ¿no es cierto?, de, de las disciplinas que cada uno pueda desempeñar, sino que entenderlo también eh, co, como, como la forma, ¿no es cierto?, de generar y mover, movilizar hacia esos aprendizajes. Entonces, que ahí los profesores y las profesoras tenemos mucho que decir, tenemos un camino ya andado y lo, lo, lo importante hoy día es tener esta flexibilidad, la, la, la facultad más de, de adaptarse al momento y, y mostrar una apertura también a nuevas formas de Gestando, no es cierto, estas relaciones, los vínculos eh, y, y los aprendizajes finalmente en, en un sentido más amplio. Eso es como que sintetiza la conversación. ¡Qué poder de síntesis! O sea, excelente, muchas ideas y bien expresados. Entonces, muy bien, me parece muy interesante y también, o sea, mencionaste algo de la adaptación, pero es algo interesante que muchas personas pensando, bueno, esa pandemia ya va a pasar, ya va a haber vacuna. O sea, ya no necesito realmente invertir mi, mi energía, mi tiempo en aprender todas esas distintas destrezas. Ahora estamos llegando a otra realidad que adaptar es a, a largo paso, ¿no? Entonces, eso sí es un cambio de, de mentalidad de cómo estamos acercando este reto, ¿no? Vera, ¿con quién estuviste tú? Eh, estuvimos con eh, tres personas de mi mismo colegio, eh, con Gonzalo... ¡No! <risas> Tratamos de mezclar la gente, qué pena, a ver, pero debe haber mucho pero que estuvo hacer. muy interesante. Ok, eh, a ver. Porque eh, nos, planteaste, nos planteaste una pregunta eh, donde curiosamente eh, el colegio este año tiene un lema que dice, be the change you want to see in the world. Es sí, el cambio que quieres ver en el mundo. Eso fue Barack Obama para 2016, ojo. ¿Ah? Esa fue la campaña de Barack Obama en 2012, me parece. Entonces, pero, sí, sí. No, pero sí. es, un, es, una, es un slogan que, que dijo Nelson Mandela. Nelson Mandela, sí. A ya. ver, entonces, ¿y cuál es el cambio que ustedes necesitan? Y nosotros pensamos que primero eh, sentirse cómodo es eh, amar lo que haces y estar dispuesto, ¿cierto? A mostrar esa actitud de amor y de pasión por lo que haces, ¿ya? Y que el cambio es parte de la vida, ¿ya? Por lo tanto, lo tomas con el entusiasmo que es un desafío. Eh, y lo segundo, ¿cierto?, es siempre crear a tu alrededor, ¿cierto?, o un entorno armonioso, eh, armonioso contigo para que se reflejen los demás, ¿cierto? Nadie que no refleje armonía eh, o felicidad debería estar eh, en, en la educación, ¿ya? Y tercero, eh, como, como muy resumido, ¿cierto?, pero para dar tiempo para los demás, ¿cierto?, eh, eh, descubrir que eh, esa, esa capacidad de enfrentarte al cambio también eh, te proyecta con autonomía en, en tus propias habilidades para poder enseñar enseñar con el ejemplo, ¿ya? o con las retrezas del siglo XXI. Uy, vamos a contratar a Vera para hacer la, las camisetas de todo o los nuevos misiones de todos los colegios, porque todo, o sea, eso sí, Qué buen resumen y súper positivo. Tenemos un dicho en conexiones es, y es, uh, ¿amas lo que haces o aprendes de ello? Y si tienes suerte, Marjorie, puedes hacer los dos. Puedes amar y también aprender a la vez. Entonces, me parece que esos son buenos. Vera, Gonzalo, ¿y con quién más estuviste? Con Berta, con Berta. Berta, ok, súper. Entonces, Ivonne, uh, ¿dónde está Ivonne? Ivonne, ¿puedes decirme con quién estuviste? Puedes, uh, tu micrófono está en mute. Tienes que, en la parte de abajo izquierdo, el... el Ahí, Exacto, ya. Ahí. Sí. ya. Sí. Eh, yo estuve con Catherin y con la colega de Antofagasta. Yo soy de acá, de Calle Larga, de la, de la provincia de Los Andes, comuna de Calle Larga, la Escuela Cristóbal de Antón. Eh, nosotros hablamos y la realidad nuestra fue muy distinta, porque una eh, colega era psicóloga, encargada de, ella tiene una AT, eh, la otra colega trabaja en un colegio particular, pero el colegio más caro de Antofagasta, y yo trabajo en una escuela rural. ¿ya? Así es que fue bien eh, eh, distinto, eh, quedó sorprendida, y ahí veíamos y hablábamos de la gran brecha que, que va, se va a ver al término de esta pandemia o cuando ya podamos volver. Entonces, eh, parte Katerina de eso reconocieron la brecha entre los que se Catherine, tenían... me apoyas. Tengo. ¿Quieres compartir Catherine? Sí, claro. Eh, ¿Aló? Ah, no, ¿Me escuchas? Efectivamente, como estuvimos con Ivonne y con Camila. Y bueno, ellas dos son educadoras, o sea, su profesora en, en, en realidad es distinta y básicamente un poco lo que vimos que, claro, de sentirse, como para llegar a sentirse más cómodo, lo que ellas hicieron, particularmente en el Colegio de Calle Larga, fue apoyar a los apoderados y a los niños, dando un poco contención emocional inicialmente, porque efectivamente estaban en una situación tan compleja de no tener incluso alimento en, en esos hogares, que, por ejemplo, en ese colegio están recién iniciando la posibilidad de, de conectarse virtualmente, después de haber conseguido tablet, eh, qué sé yo, algunos teléfonos para, para algunas familias. El otro colegio, eh, una realidad muy diferente, y, y en, ese, en ese sentido la educadora manifestaba que ella veía mucho esta brecha, porque se ve en una situación donde a partir del quinto día los niños ya estaban conectados en sus clases, y como que han vivido una normalidad virtual, entre comillas, pero más allá... Eh, básicamente lo, de, independiente de estas dos realidades lo que nosotros vislumbramos que para poder llegar a sentirse cómodo es poder tener inicialmente esta contención que se necesita tanto para los docentes, la familia y los niños y niñas y también como tener estas ganas de poder eh, enfrentar esta nueva realidad que llegó para quedarse probablemente de una u otra forma, y, y adaptarse al cambio, eh, estar siempre dispuesto a aprender permanentemente, porque básicamente eso es lo que nos va a sostener, eh, y estar con esta mira amplia sí, para también. poder adquirir todo lo que, todos los conocimientos que vengan, y también esta disposición de estar en permanente comunidad para poder mejorar en conjunto. Muy lindo, y me encanta esa idea, ojalá que también, o sea, mi papá era docente de, de matemática. Mejor fórmula que me enseñó era uno más uno es tres. <ríe> tú tienes una buena idea, Javier, yo tengo una buena idea, para momento que conversamos ya tenemos algo mejor que lo que tú o yo podemos hacer solitos. Entonces, la idea de esa de comunidad y depender en otros es muy importante. Otro punto que dijiste que quiero destacar, eh, no tenemos una lámina por eso, pero quiero eh, motivarles a pensar en niveles para escalonear las o sea, intervenciones, eh, primero que nada hay que confirmar, Pamela, que los estudiantes están bien en, en la parte física, o sea, si han comido, si han dormido, si tienen techo? o sea, si no tienen esas cosas va a ser imposible, imposible enseñar, ¿no? El segundo mm. nivel sería en la parte psicológica, o sea, con amigos, con amistades, estamos emocionalmente, es un tiempo vulnerable por todos. Eh, ¿Cómo están sintiendo la gente? Una vez que se pasa estos puntos, se puede empezar a considerar la parte cognitiva, ¿no? Y eso sí es muy importante pensar en escalonar nuestros uh, acercamientos con los estudiantes porque hay, eh, si, si no tiene satisfechos las cosas más básicas va a ser imposible. Eh, empezar a, a enseñar uh, para que aprenden otras cosas. ¿no? Lo que quiero es también responder a las otras preguntas que fueron enviadas. Eh, hubo algo como eh, muchos chicos que no tienen internet. Hubo algunos eh, comentarios que acaban de mencionar sobre las situaciones eh, en la parte rural o la parte en, en provincia donde no tienen lo que es en el mundo. Estamos trabajando con UNESCO en mucho de eso para entender pero la mayoría de la gente en el mundo están aprendiendo de radio, ¿ok? Pero eh, utilizar internet, eh, lo que están haciendo mucha gente, están aprovechando de los teléfonos, porque muchos sí tienen teléfonos, pero puede ser que no tienen eh, internet, se van a los barrios y se pueden bajar, o sea, tener tiempo para ir, ver lo que mandaron por WhatsApp, a esta presentación, bajan la información y después revisen en casa, ¿no? Algunos están haciendo esto, otros... En Hawái, por ejemplo, estamos trabajando, los docentes literalmente, físicamente están entregando bolsas de cosas impresas a los chicos que viven en barrios sin internet. Entonces, están haciendo cosas, o sea, en la forma antigua, ¿no? Pero también, de parte de la sociedad, quiero que ustedes piensen un poquito de, de esa autoorganización. Lo que es interesante, muchos entre varios chiquitos se están autoorganizando, están pidiendo... Por ejemplo, en mi barrio hay tres familias y conocen un docente que perdió el trabajo porque la escuela privada ya está quebrada, pero van a contratar a la docente para venir a la urbanización para estas tres familias porque son seis niños, eso es permitible, entonces se pueden eh, conseguir y, y seguir con su educación en ese sentido. ¿no? Uh -huh. eh, y también hay esto de, de con, o sea, donar. Eh, tal vez ustedes, eh, yo sé que yo sí soy culpable de eso, tengo varios aparatos en mi caso, o sea, eh, te, teléfonos o computadores no usados porque ya tenemos un nuevo modelo, readecuar estos para regalar, porque hay gente que sí, eso sí le hace la diferencia de perder un año escolar o no. Entonces hay que pensar en ese nivel de individual y sociedad. Pero lo que están haciendo algunas cosas al nivel de institución, como les mencioné, los gobiernos, radio, televisión es muy importante, pero mi solución favorita que estoy tratando de convencer al gobierno, los gobiernos, es Rachel. Rachel is remote, uh, um, es, es un remote access, es un disquete de ese tamaño que tiene una tera de información, tiene eh, Wikipedia entera, tiene eh, los cursos de Khan Academy entero. O sea, se puede eh, subir el currículo nacional y lo que hace esto es se va a los barrios sin internet y proyecta señal. Y, Cintia, tú hiciste la pequeña investigación sobre esto. ¿Quieres explicar cómo es, cómo funciona esto? Claro. Eh, a ver, el aparato funciona básicamente como, mi explicación es que es un disco duro externo, pero con señal de, de, para poder enviar a, a diferentes dispositivos. Uh -huh. Entonces, lo que hace es que se grabe en eso, por ejemplo, el, el profesor graba... 10 videos, 5 trabajos, 7 actividades, no sé, como un disco duro externo. Y después el aparato permite enviar señal de tal manera que cada estudiante puede ver eso en sus respectivos eh, dispositivos, en su propio celular, en su propia computadora. Entonces les permite acceder a la información que esté en el disco duro sin que tenga que cada uno estarse conectando físicamente, por ejemplo, al, al dispositivo. Así es como funciona. Entonces eso es una, una opción que, que puede existir, ¿no? Entonces, hubo otra pregunta sobre motivación de los estudiantes, acabamos de mencionar la necesidad de responder a las necesidades eh, físicas, pero también en la motivación, yo quiero también ofrecer seis ideas. Um, hay que priorizar la salud mental, o sea, estamos hablando de, de aprendizaje cognitivo pero la verdad es que si no están estables la gente, ustedes mismos, si no sentimos bien con esto, o sea, va a ser muy difícil llegar a este punto de aprendizajes más altos. ¿no? Eh, para decir a los chicos, no estamos aquí para resolver todos los problemas del mundo, vamos a hacer poco a poco, eso es el reto de esta semana o de hoy día, ¿no? para hacerlo paulatinamente. ¿no? Hay que tener un balance, Gonzalo. No puedes sentar en este sillón tan bonito todo el día. No se puede. Simplemente eh, es necesario tener algo físico también eh, para poder relajarse y desconectarse, eh, salir con los perros, caminar, hacer algo, pero hay que tener un balance en la vida, ¿no? Para poder regresar a las actividades con más esfuerzo, ¿no? De ser proactivo para familiarizarse con la enseñanza en línea. Es muy importante reconocer que hay mucha información um, que está disponible. Lo que acaba de mencionar alguien en el grupo pequeño conmigo. Mira, la información está allí. Yo no tengo suficiente tiempo para revisar todos los videos y ver todo, pero hay que crear esos espacios que día a día vas a mejorar poco a poco en el conocimiento de todo lo que está ofrecido para que estén más y más cómodos con todos esos procesos. Y ojalá, Cynthia o Michelle, si pueden poner en el chat este árbol de decisiones de cómo um, elegir herramientas y las otras, um, el documento con los 600 uh, apps y lo que sea, ponen en el chat para que ellos tengan, para empezar a, a revisar, o sea, información y tecnología que existe, ¿no? Y también, este, este encuentro hoy día es bonito. Marcia, podemos vernos por la cara, podemos conversar, cristian podemos ver amigos, eh, podemos sentir que esta es una comunidad chilena que está tratando de hacer algo. Tenemos un objetivo en común. Todos estamos eh, buscando la misma cosa y compartimos por lo menos este nivel de, de deseo y podemos estar juntos en esto. Y compartir estos retos juntos es realmente fundamental en sentir que eh, yo soy parte de algo más grande que yo. No solo yo que tengo este problema, pero también a, a nivel de problemas. Me siento, ah, Janet, ¿también te sientes así? Oh, ¡Qué maravilla! Yo pensaba que yo era la única persona que tenía este problema. Al compartir en ese sentido, estamos creando comunidad, pero estamos también creando un espacio para sentirnos, esto es normal. Y estamos en un, una pelea juntos, o sea, estamos trabajando hacia algo en conjunto. Y ojalá que se puedan eh, crear estos espacios más regulares. Nosotros tuvimos al comienzo de la pandemia en Ecuador todos los miércoles de noche, reunimos, dijimos es abierto. Micrófono abierto, Todo, todos los docentes pueden asomar solo para hablar y, y discutir y quejar y, y preocuparse y estar juntos. Y esto hicimos por un mes y, y fue fabuloso porque la gente sentía que empezaron a tener conexiones con otras personas. ¿no? También piensa en lo que deseaba poder aprender cuando no tenía el tiempo, o sea, básicamente estamos en un momento, todo el mundo, uy, quisiera tener un fin de semana larguísima. Bueno, ya tienen un par de meses, o sea, quisiera tener más tiempo para. Ya existe más tiempo para esas cosas y hay que motivar a nosotros mismos y los estudiantes a buscar esos proyectos para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eso sería algo muy importante que queremos motivarles a hacer por, por eso de motivar. A aprender. Eh, hubo preguntas sobre el aula invertida, hemos comentado mucho sobre esto, solo quisimos um, pasar, no sé, ¿cuántos de ustedes ya, ya han hecho un aula invertida? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Ya, ¿Ya has hecho esto? Entonces, algunos de ustedes sí. Eh, una de las pistas que quisimos compartir es que cuando eliges eh, lo que se va en los videos, hay varios videos, algunos tienes que hacer tú, otros Simplemente, tú puedes hacer lo que llamamos, ¿cómo se dice? Bookends, uh, el comienzo, el fin, tú puedes decir en tu teléfono. A ver chicos, vamos a ver el video de Khan Academy sobre uh, la fórmula cuadrática y después yo quiero que ustedes tengan por lo menos um, uh, dos preguntas sobre el video que, que les voy a mandar. Entonces tú manes esto, pero otra persona le hace el contenido, no tienes que ser tú todo, ¿no? Entonces tú puedes tomar la decisión si tú vas a hacerlo o si otra persona va a hacerlo. Pero al hacer los videos eh, en el aula invertida, una recomendación fuerte es de uh, elegir, Elena, las ideas que son, es para invertir esta pirámide de Bloom. Las cosas que son netamente conocimientos, pon esas cosas en el video. Son cosas que la gente tiene que memorizar en algún momento para poder usar la información. Pero si pueden tener eso en el video, ver cómo hiciste esta fórmula, ver cómo es la regla gramática, ver este ejercicio que tienen que hacer. Cuando están juntos contigo se pueden despejar las dudas y poner en práctica esta información. ¿ya? Entonces la idea es, es tratar de elegir bien lo que deciden poner en los videos, si van a hacer los videos. ¿okay? Eh, la otra cosa es de ver, hay un modelo aquí que está, ya pusiste esta presentación, yo puse al comienzo, pero para los que llegaron más tarde, puedes poner de nuevo la presentación de hoy en el chat, Cintia, uh -huh. yeah, gracias. Entonces so, se pueden ver esto más de cerca, pero esto es el, el modelo que hizo Cintia sobre en nuestra clase en Harvard, de los eh, eventos que son sincrónicos, los que son asincrónicos, lo que son hechos por individuos y lo que están hechos en grupos, para que se puedan ver una variedad de actividades y posibles um, combinaciones de actividades que se pueden hacer. ¿no? Eh, hubo una, una pregunta muy importante que René y Karen habían hablado de, de esto de, de, de las emociones que hemos tratado de conversar un poquito hoy día. Pero este nivel de ansiedad eh, es, es algo real. La gente sí tienen parientes que están enfermos, gente en su barrio, todo el mundo ya conoce a alguien que ha tenido algún problema por eso de la pandemia. Otras personas, chicos, están preocupados que no van a pasar el año porque la estructura es diferente. Todas esas preocupaciones son reales y legítimos y hay que validar que eso es real, es, es una realidad que estamos viviendo. Pero justo, o sea, lo que ustedes pueden hacer es simplemente decir, yo no te puedo resolver ese problema, pero estoy aquí por ti si necesitas conversar. Si necesitas un apoyo, estoy aquí. Entonces, para tratar de ayudarles a no sentir a solos en todo este, este nuevo enfrentamiento, ¿no? Y después, eh, también hubo una pregunta sobre, de, de René, de, de eso de una metodología o algo de, de una preocupación o pregunta sobre personalidades diferentes o, o metodologías que, que se llevan. Eso se fue a algunas cosas sobre ciertos mitos que queremos despejar. Obviamente todos somos diferentes, pero no tenemos estilos de aprendizaje que son, um, como definimos que, que Jimena Ture es una persona muy auditiva, ¿no? y que Gina es una persona muy visual, ¿no? y, y Paulina es una persona muy kinestética. Esto no existe. Tu cerebro quiere aprender a través, tú aprendes todo a través de los sentidos y todos queremos aprender, o sea, buscamos la información, el cerebro busca todo, señal de todo posible. ¿no? Entonces, no eres eh, una de esas cosas, otra cosa. Entonces, no confunde esto, por favor. ¿no? Y la última pregunta que quiero responder tiene que ver con las actividades, el balance entre actividades sincrónicos que están cara a cara y asincrónicos. Solo voy a hablar en términos globales para una un futuro discusión, pero quiero motivarles a pensar, eh, Bernadita, si antes pasaba una hora enfrente de tu clase, una hora a la semana, tal vez preparabas una hora. Y calificabas una hora. Yo quiero sugerirles que este cambio en línea ya le cambia drásticamente esa fórmula, Jackie. Literalmente, por cada hora estás enfrente de alguien. Por ejemplo, por las dos horas que estamos con ustedes, nosotros habíamos pasado por lo menos cuatro horas preparando la, prepara la presentación y vamos a pasar más de cuatro horas calificando, o sea, casi doble lo que estás presente la gente. Estás preparando y calificando, entonces realmente le hace otro tipo de preparación de clases. La buena noticia, Paula, es que eso reduce drásticamente la segunda vez que lo hace, <ríe> porque <ríe> los videos, las otras cosas ya están hechos. También. Pero la primera vez que hace hay que crear ese tiempo y es lo que, justamente lo que estaba comentando algunos de ustedes, es mucho tiempo al comienzo para hacer esto, ¿no? Entonces, la idea de unirnos para trabajar en grupos es eh, algo que mencionamos también. Lo que quiero pedirles en los últimos momentos, porque esto sí es algo que nosotros hacemos, ojalá que ustedes hacen con sus estudiantes. En cada encuentro sincrónico que tenemos con los estudiantes, les pedimos una reflexión que es básicamente seis oraciones. Pedimos, preguntamos, Gonzalo, hay por lo menos tres cosas que aprendiste que no sabías antes, por favor escríbelos. Jaime, hay por lo menos dos cosas que te interesa, que estás interesada en saber más, que quieres compartir con otras personas que te gustaba. Y después preguntamos, Paola, hay una cosa que tal vez vas a cambiar en tu vida. Lo que quiero es pedirles esas seis oraciones en el chat en este momento. Perfecto. Sí. Eh, tenemos también, eh, para quienes quieran enviarnos la reflexión, tenemos un formulario de, de Google, entonces les, les voy a poner. Ah, ¿no quieres ponerles en el chat? ¿Quieres en el Google? Para ah, así tener un, sí, y ahí nos pueden poner también y su correo. más dirigida, más dir ok. Perfecto, porque vamos quieran. a, a ver, les, cu les cuento porque este segundo punto, dos cosas que quiero seguir investigando. Si ustedes ponen cualquier cosa, Tyler, nos vamos a contestar. Si dicen yo quiero saber dónde encuentro más información sobre el lado invertido, ok. Yo quiero saber dónde se encuentra más información sobre um, la planificación inverso. Yo quiero o saber, cualquier cosa que nos dice, les vamos a mandar uh, recursos. Entonces lo que queremos es que sean precisos en las cosas que aprendiste, lo que quieren saber más y lo que están pensando en cambiar. ¿ya? Yeah? Entonces les voy a, a estar en silencio. Yo voy a revisar el chat para las preguntas, pero en, en, tienen dos minutos para escribir seis oraciones, por favor. ¿De dónde está? Si necesitan un par de minutos, siguen escribiendo solo eh, para ofrecer un pequeño resumen y, y responder a ciertas preguntas. Eh, mucha información, si uh, hay, hay pedidos en el chat por más información sobre X, Y, Y, Z tema, por favor buscan en conexiones.com.es eh, bajo recursos y hay mucha información, todo gratuito que está colgado allí que queremos motivarles a revisar, ¿no? La segunda eh, cosa que, que fijé es que hubo interés en saber mucho más sobre los niños pequeños. Vamos a compartir la lección de, de una colega nuestra que está trabajando netamente con niños de 0 a 8 años y pero su modelo tiene mucho que ver con actividades con los niños, actividades con los padres, webinars por toda la comunidad eh, centralizado en el sitio web y que son um, también eh, videos de para modelar cómo se deben um, interactuar con los niños, pero podemos compartir este contacto. Y la última pregunta grande aquí en el chat era, ¿es posible desarrollar pensamiento crítico? ¿Es posible desarrollar no sé qué, no sé cuánto? O sea, hubo varias preguntas de, más o menos, um, casi dudando que se pueden lograr eh, en línea ciertas cosas. Lo que quiero eh, decirles es que, 100% de lo que has hecho presencial es lograr, se puede lograr en línea y yo atrevo a decir que muchos de ellos con la posibilidad de mejoras en diferenciación, o sea, llegando a cada estudiante donde ellos están comenzando por la variedad de herramientas que tenemos. Entonces yo soy alguien, o sea, mis sesgos son súper claros, yo creo mucho. Eh, en, en educación en línea sí puede funcionar me encanta la presencial pero también entiendo cómo puede funcionar el en entonces ojalá que ustedes vean el potencial que tiene este nuevo modalidad y que están abiertos a, a, a explorar y encontrar nueva información. Entonces, con esto ya es exactamente la hora, como les dije, y comenzamos a tiempo y terminamos a tiempo. Eh, en honor de su tiempo, porque ustedes son súper ocupados con sus familias y otras cosas, queremos cerrar. Si hay alguna pregunta, podemos eh, quedarnos, pero los que tienen que salir, les agradecemos mucho por su atención y por estar aquí. Y si hay algo que podemos hacer para apoyarles, no duden en ponerse en contacto con nosotros. no Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no ha hablado? Lorena, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? ¿O estás contenta? ¿Estás sonriendo, por lo menos? Sí, no, son estos términos que había conocido por el Project Zero y por trabajar. Trabajé muchos años en PYP y tiene mucho que ver esto, pero sí, justo lo estaba escribiendo ahora en el chat. Que de repente, yo trabajo en primero básico, es complejo muchas veces combinar eh, como ideas del, se, como que a uno se le acaban las ideas y creo que en esta época es cuando uno más tiene que ser creativo eh, y sobre todo con los niños más chicos porque, o sea, con todos los niños, pero con los niños más chicos porque falta esa parte que es súper de contacto entonces mezclar la, la, la, no solo la planificación invertida sino que el flipped classroom también se puede hacer en la parte online y como que al final uno tiene que partir desde su sala y dejar de preocuparse tanto como de lo que pasa en el, en el macro, sino que partir como desde los chiquititos Muy bien. Sobre lo que tienes directo, control directo, o sea, muy bueno. Gracias. ¿Algún otro comentario o duda? ¿Alguien que quiere hablar antes de que terminamos aquí? ¿Sí? Tracy Sí. Elisa. ¿ah? Hola. Hola a todos. Mucho gusto. ¿Sabes qué? Me quedo con un tremendo desafío eh, de, que, de poder sacar este, este, este mito que tenemos que la educación a distancia, ¿cierto? No está cumpliendo ningún objetivo. Creo que... ¿Qué eso? ¿Cómo? Es que las autoridades muchas veces, ¿cierto? Se dicen que no está cumpliendo el objetivo, ¿ya? Que estamos muy lejanos. Entonces creo que me quedo con el desafío de, de esta reflexión que hemos trabajado eh, que en realidad eh, es, o sea, se puede, hacer, se puede lograr aprendizajes y buenos aprendizajes también, si está bien planificado si garantizamos el acceso a los niños, si le, le otorgamos los recursos, si podemos llegar a ellos y, y más aún cierto, en estos tiempos, que creo que cuando tú decías qué es lo que nosotros podemos cambiar en este tiempo para poder eh, llegar a las familias eh, no podemos cambiar el que las familias quieran llevar a sus hijos a la escuela en este retorno que se está pidiendo a clases presenciales porque esa decisión está en la familia. Pero así nosotros podemos seguir cambiando nuestras formas de enseñar, cambiar la metodología, fomentar y enriquecer esta forma de trabajo a distancia, porque eso está en nuestras manos, lo otro no lo está. Y me quedo Justo. con esto, de que esto puede ser, esto es una tremenda oportunidad, y que esto nos ha llevado a movernos de ese, de, de ese punto que, estábamos, que todos queríamos un cambio en la educación, lo veíamos. Pero estábamos un poco cierto ahí y esto nos llevó abruptamente a pensar en otros modelos. Así que eso, gracias. Muchas gracias, excelente. Lo que, que quería también es, eh, es, es motivarte a pensar que parte, eh, si sí, Michelle, si puedes poner en, uh, en el chat, hicimos una comparación de los, hay 40 diferencias entre un MOOC Típico, un webinar, lo que es bastante bajo en calidad, la verdad es que no hay un intercambio, es unidireccional, a veces la gente se presta atención y hacer algo como hicimos hoy día, con algo invertido, interactivo, tratando de responder a sus preguntas, hacer las cosas en grupos pequeños, es distinto, ¿no? Entonces, es aún más distinto crear todo un curso en este formato. O sea, y, y, y hemos hecho una comparación en una escala, la razón que la gente a veces se siente que educación en, a distancia en línea está mala es porque literalmente no conocen otra cosa, conocen las malas, los malos ejemplos y no conocen los buenos, entonces um, ojalá que tomen cursos con, con nosotros para que se puedan ver que se puede ser distinto, se puede hacer cosas personalizadas, o sea, es posible, entonces bueno. Entonces, a ver, Eduardo, tú estás saludando, a ver. Sí, no, solamente un darle las gracias por estar con nosotros y por que hay que de alguna forma despertar la curiosidad en cada uno de nosotros. Y hay temas que es necesario que ingresemos todos los que trabajamos en la docencia en Chile, como por ejemplo... Aprendizaje visible de John Hattie, donde que usted está trabajando ese tema con él. Y él es uno de los más destacados, junto con usted, personas que están trabajando estos temas de educación que son relevantes, el tema de la, del aprendizaje visible. De manera que yo creo que es importante eso, igual que el tema de la educación positiva, cuyo modelo está en Australia en el Gillon Grammar School. De manera que aquellos que quieran verlo pueden verlo ahí. De manera que hay varios, varios eh, aspectos de este siglo que son evidencias que, que son eh, efectivas para la educación y que pueden ingresar al aula. Muchas gracias Tracy. Hasta gracias. pronto. Gracias, perfecto. Y también hay algunas cosas eh, que no, Cintia no, no, no, ha hecho un estudio re recién. Francesca, yo sé que quieres hablar, pero quería no, mencionar, no, no, porque está relacionado no, no, a lo que acaba de decir Eduardo, eh, un estudio sobre 10 eh, intervenciones que sabemos que están apoyados por la ciencia, evidencia, pero la pregunta es, ¿por qué no están más aplicados en las aulas? Eh, entonces, hay, hay cosas que sí tienen evidencia. Es el momento, ahorita todo está cambiando, entonces debemos estar abiertos a realmente regresar y rehacer y hacer las cosas por el bien, ¿no? entonces um, Francesca, ¿tenías a Francisco o Francesca? ¿Tenía la mano levantada? ¿Dónde está Francesca? No sé, solo vi en mi pantalla que hubo alguien que tenía la mano levantada. Ahí está, Francesca, ¿querías hablar? Yeah. Hola, no, levanté la mano sin querer, pero me sumo a las palabras de los otros, de que en verdad buenísimo poder como conocer nuevas herramientas en donde nosotros podamos adquirir, eh, para trabajar en esa nueva normalidad al final, en donde estamos enfrentándonos a algo nuevo y aprendiendo de esto también, desafiando no solamente a los niños, sino que nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, ¿alguien más...? ¿Quiere hablar alguien? Hey, ¿sí? sí. Yo, ¿Sí? María Scuti. Ajá. Eh, yo creo que hay la varias cosas que uno la, ha, la ha aprendido. Sí, la hermana de la Vicky. <ríe> eh, yo creo que no tenemos que olvidar que hoy día igual estamos en una pandemia. Que este fue el puntapié inicial. Que quizás fue el, el terremoto que nos movió el piso. No podemos esperar que el día de hoy todos vamos a tener este aprendizaje y va a ser la solución. Un poco lo que hablamos con la Marjorie, con la Natalia, la flexibilidad que hoy nos tiene que sumar como docentes, que nos tenemos que resetear porque no podemos seguir con el mismo camino que teníamos, está claro. Pero hoy día tenemos que recordar que es una pandemia, por lo tanto lo que estás hablando tú hoy día, ¿ah? no es para hoy día ya y todo vamos a hacer flip classroom, porque si no existe una base emocional, nos vamos a encontrar con una muralla y va a ser, uy, no funcionó. Entonces yo creo que ahí viene el equilibrio. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y también hay que pensar en esto, en lo que ha forzado esto. Tengo un amigo que me dijo en los Estados Unidos, es impresionante lo que ha hecho esta pandemia no podría hacer miles de dólares de desarrollo profesional a lanzar la, la academia, o sea, lanzar los educadores a un nuevo mundo. Eh, y eso sí es, es importante, pero también es de reconocer a quién se puede atender después. Fíjense que ahorita eh, estamos hablando de pandemia y eso ojalá que ya pase ya mismo. Pero hay mujeres embarazadas, hay gente en el cárcel, hay eh, migrantes, hay eh, inundaciones, hay volcanes, uh, hay muchas cosas que van a seguir pasando. Hay gente con enfermedades de largo plazo que se puede servir esta línea, educación en línea, pero no tenemos a la escala para poder eh, servirles. Entonces podemos eh, estar abriendo unas posibilidades muy, muy importantes. Lidia, tenías la mano levantada, después Jackie. Lidia. Sí, eh, quería compartir eh, una paradoja. Hace un tiempo estábamos hablando de cómo hacer los protocolos para dejar que los estudiantes, cuando llegaran con su celular a la sala de clase lo dejaran en un lado para poder el profesor empezar su clase. Y hoy en día estamos hablando de cómo incorporar el celular a la clase. Entonces lo hemos conversado, este cambio de paradigma, cómo nos ha llevado a a replantearnos en, dentro de la sala de clase Esa paradoja quería exponer. Es chistoso, es cierto. O sea, si solo se piensa en hace seis meses, o sea, cómo ha cambiado el mundo. O sea, realmente. Jackie, ¿querías hablar? Sí. Eh, yo quería decir, eh, bueno, que en realidad la pandemia nos ha puesto a todos en, a prueba eh, en distintas áreas. Eh, la vida se nos movió a todos. Yo, yo soy psicóloga, no soy eh, docente y, y creo que hay dos factores que nos ha, nos ha hecho eh, reflexionar y que es la, el miedo y la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre es como lo que nos ha acompañado en todo este tiempo a, a todos y en todas las áreas y en todas las profesiones y en todas nuestras actividades. Y creo que lo más importante es como que vayamos viviendo el día a día y para eso tenemos que desarrollar la flexibilidad. Y, y en ese sentido, eh, lo que sirve hoy día, mañana puede que nos sirva o nos sirva la próxima semana. Entonces, eh, esto mismo del currículum, por ejemplo, de, de empecinarse con que el currículum escolar tiene que pasarse y tiene que cumplirse, que, que por lo menos es lo que yo he visto en, en yo, yo veo niños y adolescentes, y, y veo la, el, como los padres se han esforzado tremendamente por tratar de cumplir con las exigencias de, del, del, del colegio, los profesores se han esforzado tremendamente por tratar de cumplir con el currículum que debieran estar pasando, se supone, en el colegio. Entonces ha sido un círculo de mucha exigencia, especialmente para los niños más chicos. Yo diría que los adolescentes han padecido más el tema de social y emocional, y, y los niños más chicos les ha costado mucho, eh, y a los padres les ha costado mucho, tratar de mantenerlos sentados, tranquilos, se distraen con el computador, es entretenido, les encanta... Um, pero yo creo que sí, la flexibilidad eh, es como el, el músculo que tenemos que aprender a desarrollar para poder seguir adelante con todo lo que pueda venir. Es un muy buen consejo. Y tú mencionaste dos palabras que son realmente yo creo que vale la pena hablar y com compartir con los chicos, no importa su edad. La parte de incertidumbre es muy importante porque sabemos, todos nosotros, todos podemos adaptar. Es fascinante. Si tú le dices a una persona, mira, aguantarás, eso dura tres meses. Lo harás. El problema es no saber cuánto tiempo dura, si es tres o seis o un año. O eso, ese es el problema y eso sí nos causa esa ansiedad, ¿cierto? La segunda uh -huh. cosa que mencionaste que debemos enfrentar directamente con los chicos es miedo. La gente toma decisiones muy rápidos cuando tienen la sensación de miedo. Más rápido que con cualquier otra emoción. Tú tomas decisiones y la mayoría de las decisiones cuando estás eh, con miedo son erróneas. <ríe> Entonces sí, es mucho sí. más complicado tomar una decisión con compasión, con empatía pensando nosotros, o sea, es mucho más complicado, pero hay que ser modelos de esto si esperamos eh, que los chicos puedan llegar a tener esa resiliencia. Una de las cosas que, que hemos escuchado de otros docentes es que han tomado como un lema que, y tenemos que pedir a la Vera que poner eso en una de sus camisetas, pero uno de los lemas es, es que, que literalmente, este es el año de resiliencia. Si sí, siempre hemos hablado que queremos chicos que son resilientes, que saben responder a problemas sin, sin romper o, o caer, nosotros tenemos que ser esos modelos de, de ese tipo de, de actitud y es muy complicado. Bueno, eh, lo lamento decir, pero nosotros tenemos programado un encuentro con un grupo de Panamá, igual que ustedes, uh -huh. en, en 15 minutos y tengo que salir uh, para recibirles. Pero lo que quiero es agradecerles una vez más, y la, el hecho que el, más de 50 de ustedes han quedado para discutir, aunque no tenía que quedarse, eh, nos dice que es, es importante tener ese espacio de comunidad. Y Luis, ojalá que se pueda reunir este grupo de nuevo para seguir eh, compartiendo. Entonces, um, gracias, gracias por el espacio y, y buena suerte este año. Y si tienen alguna duda, nos escriben, ¿no? Estamos para apoyar, ¿ya? Gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, adiós. Gracias. Chao. Chao. Chao. Chao. Gracias.